Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. Buenas noches, sean bienvenidos a este subprograma. Bueno, en realidad el día de hoy es el podcast Oxlack, así que tenemos un invitado y un muy buen invitado. ¿Qué más que un buen invitado? invitadazo, porque vamos a hablar de algo súper interesante. Vamos a dejar que la gente comience a entrar a la transmisión en las plataformas de Twitch, de Facebook, de Twitter, de Facebook y también en TikTok. Un saludo para José Flores, para Marcelo, para Rodolfo López, para Ana Lizárraga Andrade, a Chani, a Loblomito. Un saludo, me encantaría tener una entrevista contigo sobre algo paranormal que me sucedió. Dice Carlos Giordano. Carlos Giordano, en mi cuenta de YouTube o en la de Facebook, puedes ver el número en pantalla de mi teléfono celular, de mi WhatsApp, para que en cualquier momento que hagamos el programa de la rajada peludona, puedas llamarnos y contarnos tu historia, muy, muy interesante, se me hace que ha de estar, así que esperemos tu llamada. Yesenia, Yesenia Núñez, un abrazo, Yesenia, ¿cómo estás? Fabricio Solorio también, eh, Chilanguito Gandhi, hola Ox, me encanta tu camiseta, señala, enséñala, please, eh, pues ahí está, mi playera de Good Guy, es que estoy panzoncito, si no, sí se las enseñaba bien. Pero vean, ahí está. Se las podría modelar, pero déjeme que baje la panza y ya. Y ya se las modelo como debe de ser. Pero ahí está, modelando ya la playera de Good Guy, del chico bueno. Ahí está. Padre, ¿no? Me gusta. Lo, lamentablemente, alguien que, que me la lavó, no sé quién haya sido... Yo creo que con cloro, con algo, eh, esto tenía rojo. Esto era de color rojo y también lo de aquí era de color rojo. Todo esto era de color rojo y aquí. Y es, sucedió que se volvió rosita y casi no me la pongo. Entonces, hoy me la puse. No, no tenía ninguna intención, pero hablando de brujería, eh, ya que está entrando a la gente y también que nuestro invitado ya se ha conectado a la transmisión, ahorita lo vamos... A, a presentar primero quiero saber qué es la brujería y tenemos a nuestra secretaria ya vamos a tener secretaria aquí en las transmisiones contraté una secretaria para que estuviera indicándonos algunos datos que desconocemos así que y también para que yo pueda platicar con alguien que, que no me sienta solo ya tenemos aquí una secretaria eh, la, la contraté sin avisarle a nadie así que alexa buenas noches Ah, cabrón, Alexa. Buenas noches. Alexa, buenas tardes. Dulces sueños. O sea, no, no, no nos vamos a dormir todavía, Alexa. Apenas vamos a empezar nuestra este nuestro horario laboral. Alexa, ¿qué es la brujería? Esto es lo que he encontrado, según Wikipedia. La brujería tradicionalmente significa el uso de poderes mágicos o sobrenaturales para dañar a otros. Un practicante es una bruja. En la Europa medieval y moderna temprana, donde se originó el término, las brujas acusadas eran generalmente mujeres que se creía que habían atacado a su propia comunidad y que a menudo habían estado en comunión con seres malvados. Ok, Alexa, muchas gracias por tu... Es que está nerviosa, es su primera transmisión y pues por eso... Obviamente se pone nerviosa como cualquier otra persona, pero bueno, ahí está, Alexa, la presentamos esta noche. En esta noche, por ejemplo. Ya ven, se está soltando un poquito más, se está soltando un poquito más. Alexa, saluda a Andy. Lo siento, no lo tengo claro. No te quiere saludar, Andy, así que lo lamenta, no te conoce bien, pero con el transcurso del paso del tiempo seguramente te conocerá Alexa. Y vamos a presentar ya a nuestro invitado de esta noche. Estamos en el podcast Oxlack, vamos a ponernos serios. Hoy vamos a hablar sobre la brujería, sobre la brujería y sobre diferentes preguntas que ustedes quieran hacerle, porque tenemos esta noche al brujo mayor de Catemaco. Alexa, ¿qué es Catemaco? Según Wikipedia. Catemaco con 46.702 habitantes en 2010 es uno de los 212 municipios que conforman el Estado Mexicano de Veracruz. Se ubica en el centro de la Sierra de los Tuxtlas, en el extremo centro sureste del estado. Su cabecera es la ciudad de Catemaco. En este lugar, pues, se tiene ya una cultura, una tradición de brujos, de brujas. Ahorita nos va a explicar bien el brujo mayor. Sobre cómo ha sido esta historia de Catemaco. Así que vamos a, a darle la bienvenida, por favor, al brujo mayor de Catemaco que ya está dentro de la transmisión. Aquí lo vamos a compartir. Buenas noches, unicornio negro, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, Oslac. Buenas noches. Qué gusto saludarte de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre diferentes temas acerca de la brujería, de las siete potencias, ¿sí? y de otras cosas como simbólicas. Dependiendo de la energía que estamos en estos momentos pasando, que es tu energía junto con la mía, a través de este medio que es este stream, pues vamos a resolver toda duda que toda, toda persona tenga, ¿no? Acerca sobre la brujería, acerca sobre los acontecimientos, de cómo saber qué persona tiene algún don o cómo saber qué persona tiene algún trabajo, dependiendo de la brujería, de la magia, de la hechicería que la persona tenga, es como se determina la ayuda. Bueno, vamos a iniciar desde el principio, me gustaría saber sobre la historia de Catemaco, explicarle a la gente dónde es Catemaco, por qué hay muchos brujos en Catemaco, por lo que se dice, no es lo que cuentan. ¿Y en qué nivel tú te encuentras o por qué eres el Brujo Mayor de Catemaco? ¿Esta parte de la historia nos gustaría que nos platicaras para empezar? Bueno, hablamos de que Catemaco nace por el volcán San Martín, ¿sí? Hablamos de 1975, que es el día en donde el volcán da la erupción y a partir de ese momento se crea lo que es este catemaco catemaco por sus siglas se llama Catemasca. Catemasca quiere decir lugar de casas quemadas es por el volcán que se generó la la laguna de catemaco Sí, hablamos de 20, casi 25 kilómetros de, de diámetro de, de este hoy sí de de largo de la laguna de catemaco pero sobre esto, pues se desembocan varias montañas. Si tú vienes de parte de San Andrés y parte de Covarrubias, que queda, eh, San Andrés queda 20 minutos, Covarrubias queda una hora. San Andrés empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. hasta que llegas a Catemaco. ¿sí? ¿Qué pasa con Covarrubias? Empiezas a bajar, pero en forma de círculos. Esto es porque empiezas a bajar las montañas. Catemaco está en el mero centro de varias montañas. Las montañas se le conocen porque tienen un gran o un alto grado de respeto, porque ahí se simbolizan o se iniciaron las primeras, los primeros actos o los primeros conocimientos o prácticas o técnicas, inclusive hermanito. Eh, esto se utiliza, para empezar, debemos de saber qué es la brujería. Si es el Conjunto de conocimientos, prácticas eh, técnicas que se utilizan para dominar o para hacer que la persona o los acontecimientos o la voluntad de la persona te haga caso a través de la magia. Dependiendo del tipo de potencia que se le va a poner en ese momento a la persona, es como la persona se puede controlar. Si tú vienes de parte de Cubarrubias te vas a encontrar con la montaña que se llama La Joya, La Cueva de La Joya. Es una cueva no conquistada al 100% por los brujos. Aquí en Catemaco somos 32 brujos, ¿sí? Si vienes de parte de San Andrés está la Cueva del Diablo o la Cueva de UVB, ¿sí? Que es la antesala del infierno. Es el lugar en donde has querido venir a Catemaco, ¿lo recuerdas? Sí, sí. Sí, ahora... Si vienes, eh, estás San Andrés, que es, que es la cueva del diablo, está como rubias, que vienes en la parte de atrás, en las vueltas, que es la joya, la cueva de la joya, ¿sí? Cada cueva determina el tipo de conocimiento por parte del brujo. Por ejemplo, en la cueva del diablo se trabaja lo que es eh, al 100% el satanismo, ¿sí? Satanismo es, es, es, como un, es igual que el grupo, que se predomina en la Santa Muerte, al igual que el grupo que se predomina en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en la, en la Iglesia de la, hoy sí del Satanás le rinden las personas el culto a Satán. Sí. Dependiendo del tipo de culto, de las ofrendas y también de la energía de las personas, es como se hace el trabajo o cómo se activa la energía dependiendo del portal que uno abra. Sí. Para aquellos que no... ¿Tú, perdón, ¿tú le rindes eh, culto a Satanás? le rindo culto a Satanás y a la Santa Muerte, pero cuando le rindo culto a Satanás es en la, en la cueva del infierno, la, la antesala del infierno, la cueva del diablo, eh, es lo mismo sí, la cueva de bebé sigue siendo lo mismo tiene varios nombres igual que Satanás pero bueno cuando se va a la cueva es porque se va a hacer el pacto con este ser ¿no? no lo hago yo yo soy el medio a través del material que es, que utilizo para preparar a la persona, para prepararla, para protegerla, neutralizarla y hacer que llegue con la energía máxima a la antesala del infierno. Si la persona al momento de estar en la antesala del infierno, porque la cobra del diablo tiene tres antesalas, la primera, la, la, la primera, este, el primer recinto para que me puedas entender es a través del tetragramatón, es una representación del macho cabrío para realizar las protecciones a través de la magia negra, o del satanismo. Dependiendo de la energía de la persona, es como se prepara es esta protección, ¿sí? Si la persona no lleva ningún miedo, se le preparan de forma muy fácil, pero cuando la persona lleva miedo, ¿sí? cuando la persona es, es ¿cómo te puedo decir?, expectante a la energía pues la persona va entre si sí voy o no entro, ¿no? Entonces, cuando yo ya entro con la persona desde el primer recinto, que es el, este, el tetragramatón, en donde se hacen las protecciones a través de la magia negra o, o el satanismo, pues se pasa a la segunda, al segundo recinto, que es en donde está abierto la, la puerta a la dimensión espiritual. ¿Por qué? ¿Sí? Porque sinceramente, hermano, cuando tú estás pasando el segundo recinto, te sientes esa energía, sientes que alguien te llama, y más cuando es de noche. Si esa energía te llama y te centras en esa energía, te encanta. Y ahí es donde empiezas a tener este problemas. ¿Por qué? Porque entre más estás ahí, más te encanta. E incluso hay personas que han quedado locas por estar tanto tiempo ahí en ese lugar, en el segundo recinto, que es la puerta a la dimensión espiritual. El tercer recinto, que es la antesala del infierno, ya para eso tuviste que pasar el primer y el segundo recinto. Si lo aguantaste, el tercer recinto, que es la, la antesala del infierno, te espera. Pero cuando entras al tercer recinto, que es la antesala del infierno, yo me quedo en la entrada. La persona que va a hacer el pacto lo tiene que hacer directamente con el Ser Supremo, no conmigo. Yo me quedo en la entrada y de ahí entra la persona a hablar con el Ser Supremo. Ok, ok, Por eso, Estamos adelantando un poquito a cómo se hacen los rituales. Quiero saber, eh, a, ¿a qué edad comenzaste a aprender la brujería? Porque esto de, de saber la brujería ya te viene desde tus familiares, ¿no? Entonces, sí, desde, desde, qué, edad, ¿desde qué edad ya empezaste a aprender brujería? Bueno, para empezar, yo empecé a mi edad de los cinco años. Me doy cuenta de que tengo un don, sí. El don no es nada sin prácticas, sin el control del de, de mismo don. Si tú no puedes controlar el don que tienes, nunca vas a poder ser un buen guía. ¿sí? Para poder pasar un proceso, para poder ser un brujo, ¿sí? debes de ser un chamán, debes de ser un guía. Un chamán es una persona que se prepara para que esta misma se cure, ¿a través de qué? De los rituales. Después de que esta persona se cura a sí misma, ¿sí? a través de un ritual fuerte se vuelve lo que es un maestro. El maestro o el brujo también depende de tu energía. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de brujos. ¿sí? El brujo bajo es el brujo que no tiene ningún don, pero a través de un maestro obtiene el conocimiento. Quizás... Sí, se puede adentrar a hacer un trabajo, pero no te lo garantiza, que ese trabajo este, causa, efecto, ¿no? causa, causa efecto al 100%, hermano. El segundo es el brujo medio, ¿sí? El brujo medio, hermano, es la persona que nace con el don, pero se da cuenta a los 15, a los 20 años y inicia su preparación hasta poder entender su don, y hay algunas personas que no obtienen la preparación al 100%, ¿sí? aquellas personas son las que pueden realizar un trabajo, incluso sin saber manejar la energía, sería a través de tu don, dependiendo de tu don también. Ahora, el brujo de mayor astral, que es tu servidor, el brujo mayor de catemaco es el brujo, que desde chico, desde que nace, se da cuenta que ya trae ese don. A partir de que, de tu ancestro, que es tu padre, sí, en este caso fue mi padre, fue el quien me pasó su conocimiento. Y desde los cinco años, hermano, eh, empecé con un ritual que se llama este exorcismo, la A cual sí. yo no. Yo no hice el exorcismo, pero lo hizo mi padre, ¿es y lo que, yo participé en ello. Es lo que te iba a preguntar, que ¿cuál fue tu primera brujería? Que si la recuerdas, ¿tu primer trabajo de brujería? Pues fue cuando mi padre me adentra, eh, estábamos en Saltillo, eh, lo contactan directamente a Catemaco, y él sube hasta Saltillo con su familia, o sea, su, yo, su hija, su esposa y él. Entonces... Cuando subimos a, a Saltillo, era un lugar como una tipo ranchería, porque enfrente estaban las tiendas, estaba la casa, y en la parte de atrás estaban las milpas, los cañales. Eh, cuando llegamos, recuerdo bien que eran como las 4 o 5 de la tarde, empezamos a, a, a tener una conversación con el, la pareja de la muchacha que se iba a curar. Entonces... Él nos mencionaba que ella de día era absolutamente normal, pero cuando llegaba la noche es cuando entraba en ella un espíritu, ¿sí? Un espíritu impuro o se le conoce como un demonio, ¿sí? Un demonio es una persona que cuando entra a tu cuerpo, incluso por mucho que tú intentes hacer que esta, este espíritu salga, no lo vas a poder hacer, te va a controlar a través de qué? De su misma energía. Solamente a través de... De un exorcismo o se va a poder despojar ese, ese espíritu o ese demonio. Ahora, también hermano, recuerdo bien que yo tenía cinco años y de, no sé si tú todavía tuviste viviste esa parte en donde los baños eran de madera y eran fuera de la casa. Estos baños tenían una fosa y esa fosa cuando se llenaba se tapaba. Ok, sí, son letrinas, letrinas, Ok, bueno, a esa edad de mis cinco años, cuando cae la noche, empezamos a comer todos y yo voy al baño, le pido a mi madre que me acompañe, la cual mi padre me dice que ya estaba yo grande y que necesitaba yo tomar mis, mis propias decisiones y necesitaba ir al baño solo, según él. Cuando fui al baño abro la puerta de madera y algo es lo que, me, lo que me llama la atención a mí, eh, fue voltear hacia la milpa. ¿sí? Cuando volteo hacia la milpa, hermano, veo que había, estaba la mujer, la mujer de la cual íbamos a curar. Esta mujer traía lo que era una Santa Muerte, una Santa Muerte muy bonita, lo recuerdo bien, era una Santa Muerte negra, eh, como de un metro más o menos que la tenía aquí abrazar. Recuerdo que ella se reía con la Santa Muerte, y cuando yo volteé hacia ella, hacia la muchacha, la muchacha volteé hacia mí y me mira con unos ojos. No sé si has visto los ojos de Canicas, que son bien brillosos, uh -huh. así como una intensidad, hermano. Y a mis cinco años, pues sabes, yo no comprendía al 100% eh, lo que ahora comprendo, ¿sí? Cierro la puerta. Me doy la vuelta y salgo corriendo para adentro de la casa. Cuando estoy adentro de la casa, se me quita el hambre y también las ganas de hablar. A la media hora empiezan los familiares de la muchacha a buscarlo ¿sí? Empezaron a buscarla y entonces da la casualidad de que yo le digo a mi madre, ¿sabes qué madre? Sé dónde está esta muchacha porque yo la vi, ¿sí? Y mi madre me dice, a ver hijo, dime dónde está. Y ya fue cuando le conté esto que te acabo de contar a ti. ¿Qué pasa, mi hermano? Que como era, este te estoy hablando de que yo tengo 25 años. ¿sí? Hace 20 años me pasó esto. Entonces, los familiares agarraban, eh, hacían antorchas y se metieron como media hora de la milpa hacia adentro, encontraron a esta muchacha. La muchacha la trajeron ya amarrada, ¿sí? Amarraron a, a la muchacha y recuerdo bien que mi padre me, me me mete a a un lugar, es un cuarto muy grande, más grande que este lugar en donde estoy, metió a la muchacha, metió a un médico espiritista eh, utilizó una grabadora de mano que era para grabar el, el audio de, de la persona. Este médico controlaba los latidos y todas la, las sensaciones que pasaban en esta muchacha. Dentro de este cuarto estaban tres, eh, tres de los hermanos de la muchacha, también tres familiares. Y esta lo agarraban así, uno a una esquina, uno... Imagínate, hermano, las personas estaban gordas, eran mínimo 120 por cada persona, entonces lo agarraba un, un hermano de, un, de una mano, el hermano del otro, y sí. el otro hermano lo agarró de las piernas, ¿sí? A la muchacha, era una, era una muchacha como de... que sé, que sé, unos 28 años, eh, con un peso de 60 kilos, ¿sí? sí y al momento de iniciar el ritual, la muchacha hacía así y se jalaba a sus hermanos. Era impresionante esa fuerza que esta persona tenía. Era una fuerza sobrenatural, hermano. La cual en ese momento no, este, no aguantó una persona. Y tampoco eh, mi padre en ese momento no lo quería sacar. De decía que era importante terminar el ritual para que la persona pudiera despojar su espíritu, ¿sí? la persona no murió, la persona aún vive hermano, perdimos la conexión, eh, la conexión yo la perdí, aún la tiene creo que mi padre, yo creo que este, sí volvería, y si en algún momento llego a, a a saber de esta persona o de la dirección, me gustaría invitarte y llevarte conmigo para que vivieras la experiencia, hermano, para que supieras eh, por parte de su familia también la historia, y es esto es un hecho verídico, esto fue el primer acontecimiento que yo viví a mis cinco años, hermano. Oye, ¿por qué si eh, la mujer llevaba a la Santa Muerte abrazada, por qué sí. estaba poseída? ¿La Santa Muerte no te protege contra estos espíritus que te quieren hacer daño, o que se quieren, eh, pues, meter en ti? Ahora, te voy a comentar esto, es muy importante. La Santa Muerte no daña si no le haces el mal. Esta persona tenía un recinto, la cual, ese recinto estaba yendo a puras santas, ¿sí? Un día se enojó con ella, con la Santa Muerte, y destruyó con un, con un, este, con un garrote, para que me puedas entender, todas las santas, todas las destruyó, las, las hizo polvo Y esto fue lo que la santa le, le hizo hacer a ella, ¿sí? ¿Qué pasa, hermano? Que en las noches ella no dormía, ella se metía a orar en su recinto eh, con la única santa que tenía, que era la Santa Muerte Negra, y de, cuando ella oraba empezaba a temblar toda su casa de la persona, de esta, de esta muchacha. Oraba y cada vez que oraba y oraba más y oraba más y se sentía esa vibra y se sentía cómo vibraba toda la casa en ese momento, hermano. Después de que mi padre la ayuda, despoja su espíritu, ella vuelve, ¿sí? Fíjate, hermano, ¿cómo está la cosa? Después de que mi padre despoja a través de la posesión este espíritu, ella vuelve a abrir un portal en donde regresa el espíritu a ella su nombre del espíritu es Blanca de las Palmas sí. Blanca de las Palmas se le conoce a la Santa Muerte en, en, en otros lados, incluso aquí en Catemaco decía que Blanca de las Palmas le había mandado a, a hacer una tienda como un, un bodega por ejemplo, así ella hizo esa tienda sí ella ya, eh, su marido lloraba, para que me puedas entender su marido lloraba porque una vez que ya le habían despojado ese espíritu, ella dormía bien ella dormía bien, ella era la misma persona día y noche pero pasó, ¿qué quieres? 15 días, que ella volvió a abrir el portal, entonces ahí fue donde se puso más eh, crítica la cosa hermano, porque ahora esta, esta, esta muchacha todas las noches Oraba, pero oraba de una forma diferente. Cada vez que ella oraba, bajaba sus manos y bajaba sus rodillas. Cuando se subía, se subía con sus puros dedos de sus pies, ¿sí? Se subía y aplaudía, y bajaba y aplaudía, y así estaba toda la noche. E imagínate, imagínate el impacto que llevó su esposo de esta mujer. Esta mujer ya no quiso ser ayudada, hermano ya no quiso ser ayudado. Su marido, para no matarse, decidió dejarlo. Y la historia aún sigue. La historia aún sigue, hermano. La historia la sigue mi padre y por eso es que, bueno, no sé si conozcas a mi padre. Antes de mí, de ser yo el Brujo Mayor de Catemaco, este, en este momento, cuatro años consecutivamente, mi padre fue el Brujo Mayor de Catemaco. Les voy a decir cómo es de que soy el brujo mayor de Catemalco, sí. Pero en primero quiero este, que sepan todos tus espectadores que en mi familia, que es en eh, mi familia, que es mi padre, mi madre y mis hermanos, sí. De todos mis hermanos, soy el único que tiene el don de la brujería, hermanos, sí. El conocimiento me lo pasa mi padre, claro que sí. Pero de ahí, después de que vivo esa experiencia de mis cinco años, empiezo yo a conocer mi don ¿sí? y a controlarlo con el paso de los años y del tiempo. Ahorita, hermano, ya puedo decirte que puedo controlar mi energía. Ya anteriormente, porque yo no era maduro al 100%, podría decirte que utilizaba eh, mi don para hacer trabajos personales, ¿sí? para hacerle el mal a una persona personalmente, por mí por mi cuenta propia, ahorita hermano, yo no hago esto, yo no, no tomo mis m, trabajos personales, no hago trabajos míos para hacerle mal a otra persona, ya no lo hago, sí. Quiero, quiero preguntarte que entonces, en algún momento, si hiciste brujería para hacerle mal a algún conocido, ¿nos podrías decir por alguna situación? ¿Por qué situación podrías hacerle mal a una persona, tú ya sabiendo tu don? ¿Qué fue bueno, aparte, fue? aparte de que yo he, a través de la brujería he hecho que las personas mueran, sí, porque si sí, esto se puede hacer, el primer trabajo que yo hice... ¿Tú has sí, hecho, era, ¿no? brujerías para que brujería para que una persona muera? ¿Lo has hecho sí. una vez o cuántas veces ha sucedido esto? Hasta el momento son 133 veces, las llevo bien contadas. ¿Y vienen todavía sí. personas hacia ti...? buscándote para hacer una brujería para que una persona muera, o sea, si... Ya es... no, ya no lo hago, hermano, ahora puedo hacer que la persona decaiga, caiga en cama, sí, pero ya no hago este tipo de trabajos porque tampoco hago pactos al 100% igual, hermano, sí, porque en la brujería se mira de todo, y te voy a decir por qué no hago ya trabajos de pactos al 100%, al menos que la persona sea consciente, y que no me traiga un niño de cuatro años. Eh, hace un tiempo, te, voy, te puedo decir, que vino a mí una persona, un hombre, que tenía un, traía a su hijo de cuatro años, y él me decía, yo quiero tener un pacto con el Ser Supremo, pero de ofrenda voy a, voy a dar a mi hijo, ¿sí? Lo quería matar. Lo quería matar y su ofrenda iba a ser para el Ser Supremo. Él, lo que quería él, él era riqueza, quería poder, poder político, ¿sí? dominio entre las personas. Entonces, cuando él me dijo tengo todo, pero mi ofrenda va a ser mi hijo, fue donde le dije porque yo tengo un hijo, sí, acabo de tengo un hijo de dos años, en la cual me pongo a pensar, ¿no? Siempre me pongo a pensar y esta persona, pues le dije que no. Le dije, ¿sabes qué? No te voy a ayudar porque yo también tengo hijos y ya no hago este tipo de trabajos. Quizás el pacto lo hago este, con otro tipo de sangre, otro tipo de ofrenda, como el macho cabrío, como las gallinas negras, ¿sí? O sangre de la misma persona, pero ya no sangre de alguien más. Esto, esto que te estoy comentando, hermano, es porque en la cueva se ha vivido demasiado demasiadas cosas y hay una energía sobrenatural que si tú entras conmigo a la cueva del diablo desde entrando a la garganta vas a sentir que te hablan, que te chiflan que te están agarrando que te citean, ¿sí? que hueles este el aroma que a tu comida favorita ¿sí? que, que ves cómo pasan eh, este, espíritus en la cueva hermano hay tratos, tratos de armas, ¿sí? hay pactos, y esto es muy, es, es, es una energía muy fuerte, hermano, es una energía muy fuerte, que hay personas, porque son, este, son personas de espíritu bajo, de espíritu medio y de espíritu alto, sí. así como los brujos. Las personas de espíritu bajo son los que se pueden, ah, ah, por ejemplo, yo lo llevo a la cueva, se desmayan, ¿sí? pues desmayan, tengo que sacarlos no puedo llevar a la cueva un espíritu eh, de bajo astral. ¿sí? Yo puedo decirte que eres una persona de espíritu alto, pero que también tiene expectativas diferentes, como que sí eres expectante a la brujería, pero como que también te gustaría saber un poquito de más para saber hasta dónde adentrarte y hasta dónde no. Eres una persona que te gusta antes de, de, de, de tú preguntarle observar a la persona, ¿sí? observar a la persona y saber si esta persona dice o no la verdad, también tienes esa forma de saber quién te miente y quién no, y es algo muy bueno, no es un don, es algo que todos traemos y que se llama este, hipersensibilidad, algunos tienen sensibilidad más que otras personas, y a través de eso incluso nuestro mismo espíritu nos puede avisar, cuando hay otra persona eh, que tiene energía negativa o simplemente que sea de sangre pesada. Si tú estás en un lugar o en una fiesta, volteas al fondo y dices, uy, ahí es una persona que es de sangre pesada. Tu espíritu mismo te está avisando que no te juntes a esta persona porque van a haber problemas. Oye, amigo, eh, cuando hacías estas brujerías para, para que una persona fallezca estando plena de salud... ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace ese ritual? Nos puede decir brevemente cómo es y qué es lo que le va pasando a la persona. ¿Cómo es que muere? ¿Es de pronto le sucede algo o es por enfermedad? ¿Cómo se puede dar cuenta uno cuando le hicieron una brujería o no? Si ¿Sí es posible que se dé cuenta uno. ¿Cómo es la muerte de esa persona? Para empezar, hermano, lo primero que se ocupa para poder eh, o entregar a la persona... ¿Sí? o hacer que se muera, primero se hace a través del ectoplasma. El ectoplasma es el espíritu plasmado en la fotografía. Se le pide fotografía, nombre y fecha de la persona. Si la persona ya viene hasta acá, por ejemplo, yo quiero un trabajo para que una persona se muera, incluso con la fotografía y una prenda, ¿sí? puede ser una calceta una camisa, y si esa persona no tiene la prenda, se hace a través del ectoplasma. ¿Pero cómo? Es un proceso que se lleva a cabo, son 12 días que se prepara el material y al día 13 en la noche se sube a la cueva del diablo, ¿sí? En la cueva del diablo yo ya no llevo eh, ayudantes, no llevo a personas que me carguen el material, en esta parte ya voy solo, o voy solo o voy acompañado de la persona que quiere ver el trabajo, ¿sí? Cuando se entrega el alma de una persona, la persona no siente. Simplemente se va deteriorando su cuerpo en un lapso de uno a tres meses. ¿Por qué, hermano? Porque cuando empieza, tú entregas el alma de la persona, empieza su deceso. Su deceso, ¿de qué manera? Empiezan los dolores, los dolores de cabeza, espalda. Pero de después de todo esto, hermano, la persona cae en cama. Una vez que la persona cae en cama, se le pega lo que es la piel al hueso o se le, se le nombra como el quebranto. Por mucho que el familiar o los familiares que quieren ayudar a, a la persona que se le está haciendo la brujería, ¿qué es lo primero que hacen los familiares? Vamos al médico, te voy a llevar a hacer análisis para saber qué es lo que tienes. Sí, sí. sí. Y sale, en los análisis no salen absolutamente que tienes brujería. Okay. Y no sale absolutamente que tienes algún trabajo de, por ejemplo, una enfermedad natural. No sale de hermanos. No, no te encuentran ninguna enfermedad. Y ahí es cuando dicen, ¿sabes qué? No, bueno, algunas, algunas clínicas o algunas personas dicen como no le gusta, siempre se han adentrado a lo que es este el conocimiento a través de la medicina en vez del conocimiento a través de la brujería. Un, un médico no te va a decir, ve con el brujo, atiéndete, ¿sí? Él te va a decir, ¿sabes qué? Eh, visita a otro especialista, te lo voy a recomendar. Y así se van por especialista en especialista, hasta que la persona muere y ya. Eh, ya nos platicaste que hay niveles de brujos, entonces esta parte en donde puedes mandar a matar a alguien por medio de la brujería, tiene que ser un brujo, por ejemplo, como tú, que, que es un brujo mayor, o cualquier sí, otro brujo de los de niveles abajo también pueden hacerlo. No se puede, hermano, no se puede porque imagínate que un brujo bajo haga una entrega del alma. ¿Cómo va a saber que está entregando a una alma que es espíritu bajo? ¿Cómo saber si esa alma es espíritu medio? ¿Cómo saber si esta alma es espíritu alto? ¿Sí? ...y cómo determinar para bajarle esa energía. ¿Cómo lo va a saber esta persona, este, este brujo bajo? No lo sabe. Mira, tengo no. una, una pregunta interesante aquí, un mensaje de Liz Machado. Dice, Ox, aquí en Venezuela, en el estado de Guaira, mataron a una niña de 15 años. Así, hicieron un trabajo, la entregaron a un muerto y fueron al cementerio. Sacaron huesos, lo molieron y se lo dieron a ella en una comida y la niña se deterioró y murió. ¿Esa es una práctica precisamente para poder eh, quitarle la vida a una persona por medio de la brujería? ¿Esa práctica la reconoces? Sí. Sí, la reconozco, la he dado. Eh, lo manejo también. este Se la doy a... Eso sí, es un, es un polvo. Te voy a decir el secreto, hermano. Se debe de... Antes de esto... Tienes que robarle el hueso al muerto, no le tienes que pedir permiso. Cuando se le roba el hueso al muerto tiene que ser directamente en un panteón, ¿sí? Tienes que escarbar, sacar la caja, abrirla y robarle el hueso, ¿sí? No importa si es el hueso de la mano o si es el de la pierna, no importa qué tipo de hueso sea, al final es un hueso que le estás robando, que se toma sin, eh, ¿cómo te puedo decir?, que se toma sin permiso, ¿sí? Es un. Eh, desde ahí empieza la energía. Estás tomando un hueso sin permiso de una persona ya muerta. Entonces, cuando vas a tu casa, lo preparas, lo preparas con unos líquidos. Y cuando este líquido entra al, al, al hueso, después se pone a secar. Cuando se seca el hueso, se empieza a raspar. Y esta, eso, ese polvo. Se prepara, ¿sí? Se mantiene en velación en oraciones. Esto se le da una cucharadita, hermano, no mucho. Una cucharadita que le des una cucharita en, un, eh, en, en un pozole. Lo revuelves. Se lo das en un pozole y la persona cuando lo come no detecta el sabor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que después de que lo come la persona empieza su deceso, y es muy triste, hermano, es muy triste eso porque yo lo he visto, yo lo he hecho y hay que aguantar, ¿sí? El brujo también debe de aguantar eh, porque la mente es muy difícil, hermano. Todos somos humanos, todos tenemos sentimientos. El brujo no es el malo, el malo es la persona que pide el trabajo, siempre lo he dicho y siempre lo he tenido en claro y es hasta el momento lo que me deja dormir. Ok, son las personas. Es lo que decía aquí también una persona, que quien hace estos trabajos o quien lanza estas brujerías, ¿se les regresa cuatro veces? Es lo que mencionaron aquí en los comentarios. ¿Eso es real? ¿Eso es algo que tú sepas? Si es un brujo bajo o un brujo medio, que no puede hacer un trabajo al 100% garantizable, pues el karma se regresa. Sí, se regresa a la persona que este, pidió el trabajo, pero en este caso conmigo no ha habido un karma que se le regrese a la persona, ¿por qué? Porque como brujo soy yo el que está haciendo el trabajo, no le está pidiendo a la persona, este, mira te vas a conseguir este material, lo vamos a preparar así, vamos a abrir este portal de esta forma, ¿por qué? Porque si no eres brujo, ¿cómo vas a saber abrir un portal? ¿Sí? ¿Cómo vas a manejar la energía del trabajo? Entonces, por eso siempre le digo a la persona, yo hago el trabajo, tú no tienes de qué preocuparte, solamente hay que esperar el resultado en el tiempo y en la forma en que yo te lo digo. Si yo Oye, te digo 12 días, son 12 días, no más, ¿sí? Okay. Y es como yo este, he sido reconocido, hermano, por mis tiempos y, y mis formas. Yo te iba a preguntar, es mucho trabajo y obviamente es uno de los trabajos... Eh, pues más eh, crudos que se pueden pedir y hacer, el de, eh, pues, desvivir a una persona, quitarle la vida, es mucho trabajo como brujo también ir hasta un cementerio, rascar, sacar la caja y robarse o quitarle el hueso a un muerto. Entonces es mucho trabajo y todavía que se cumpla lo que esta persona quiere el mal para la otra y que se cumpla, pues, es un trabajo que se cobra caro. ¿Cuánto...? ¿También? cobra por eso? ¿Cuánto se cobra por que una persona pierda la vida de esa forma? Para empezar, hermano, el tipo de material, ¿sí? Eh, se utiliza el hueso. El hueso lo debes de básicamente robar. ¿Sí? Entonces esto es muy complicadísimo, hermano. Imagínate que entres tú, abras un ataúd y llegue la policía, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿A qué, ¿Qué le vas a decir a la policía? Vine a sacar un hueso de muerto porque hago brujería. Te vas a la cárcel, hermano, y por muchos años. O si no, te meten una demanda o, o sales bajo fianza, claro. Este, yo lo he hecho con mucho cuidado, hermano, demasiado cuidado. Y eso es hasta el momento lo que no me ha traído problemas. Eh, un trabajo así lleva demasiado material. Hablamos más o menos mínimo 50 mil pesos. ¿sí? Este tipo de trabajo es a través del ser supremo o de la santa muerte, dependiendo la persona, su creencia, ¿sí? Hay un enlace entre Dios, la santa muerte, y el diablo, ya que la en Dios creó primero al diablo a su semejanza, pero el diablo lo traicionó, ¿sí? Igual creó a la santa muerte a su semejanza para determinar el bien y el mal, ¿sí? Y así cada persona que muriera, la santa muerte, llegaran a ellos, ¿sí? Yo muero, llego a la santa muerte. La santa muerte decide si mis acciones fueron más que mis pecados, voy con eh, Dios, ¿sí? Si mis pecados fueron más que mis acciones, voy con el ser supremo. Pero ¿qué pasa con aquellos que siempre adoraron a la santa muerte? Se quedan como guías de ella, ¿sí? Como guardianes, para que me puedas entender. Ok, mira, me preguntan, ¿por qué te pusiste unicornio negro? Ok, unicornio no me puse yo, me lo pusieron mis, mis, mi familia, más que nada. ¿Por qué? Porque soy el único de esta generación, de mi familia de brujos, que, que nació con el don. Sí, por eso es que soy el, el único. Y un día me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres el unicornio Mi familia, porque tú eres el único Eres el unicornio Porque el unicornio solamente aparece Una, una vez en, en, en esta vida, ¿no? Ok Y también te lo voy a decir por qué Sí En el 2006 Este Un tío mío eh, Lo mataron Sí, lo mataron A él le decían unicornio negro, y él me decía a mí también unicornio porque siempre este, trataba yo de estar siempre alejado de, de todos, de todos, y decían que yo tenía eh, déficit de atención, pero no era así hermano, era porque cuando yo quería jugar con los niños, las mamás de los niños me decían que no podía jugar con ellos porque yo era brujo, desde mis cinco años y que si yo, pues, si yo me enojaba le podía incluso hacer el mal al niño, sí. okay. y por eso es de que la mayoría de mi vida, este, en la niñez, pues, es muy sola, es muy sola cuando eres brujo, y tienes que aprender con ella tienes que aprenderlo. ¿no? Sí. Mira, aquí Enrique nos pregunta, ¿y puedes pedir cosas buenas como ganar la lotería? sí. sí. Se puede hacer que la persona gane la lotería, pero tiene un valor elevadísimo, ya que una vez que la persona... es Porque a través de un trabajo se puede revelar en el sueño de la persona que lo pide eh, la numeración. Sí, la numeración de la lotería. Y una vez que la persona gana la lotería, se le pide lo que es el 20% de la ganancia. El 20% de la ganancia de la lotería... Y, y la este, persona gana 20 millones, sí. el 20% de 20 millones. Ok, eso es lo que le, le tendría que pagar al brujo. Así es, hermano. Siempre, mira, mí, me ha ocurrido que hay personas que me dicen, oiga, me gustaría ganar la lotería, pero quiero que usted primero haga el trabajo. Cuando yo vea el resultado, le pago y le digo, oiga, pero si yo voy a hacer el trabajo... ¿cómo, me va a, ¿cómo voy a garantizar, garantizar yo que usted me va a pagar al ver su resultado? ¿Sí? Entonces ahí es donde dice, bueno, le envío la mitad. Claro, yo pongo el resto de, de, de material. Cuando usted ve su resultado, me paga a mí la mitad del material y el 20%. ¿sí? Ahí es cuando ya la persona dice, bueno, adelante. He hecho ganar a varias personas. Hasta el momento... Seis personas son las que me han pedido esto, sí, y lo han, lo han ganado, lo han ganado sinceramente. He trabajado también con políticos, algunos presidentes que vinieron acá a pedir trabajos, a pedir pactos para subir de niveles igual. Bueno. O sea, alguien dentro de la política acude a Catamaco, eso ya es como también común, que los políticos busquen a, de la brujería para poder tener cargos importantes, para subir en el nivel de la política, eso los políticos la lo usan mucho, la brujería, ¿verdad? Así es, hermano, recuerdo que hace, que será como unos cinco o seis años, no lo recuerdo bien, vino, antes de que ganara Andrés Manuel, vino el mano derecha de él, ¿sí? Pero esta persona, ¿cómo te puedo decir? Esta persona vino sola, Vino en privado, no traía lujos de camionetas. Esta persona dijo, para poder venir para acá necesito la privacidad, necesito ser un hombre normal. Entonces él dijo, tuve que tomar varias cosas, varias este, desviaciones, varias rutas, tuve que perder a personas que me venían siguiendo hasta llegar a Catemaco. Entonces ahí fue donde se le preparó algo y me dijo, fíjate bien, recuerdo bien que él me dijo, ¿Cómo ves? ¿Crees que ganemos en estos en, en esta elección? Y yo le dije, no te preocupes, que vas a ganar. Y, y ganó. Oye, ganó. Aquí, aquí la gente está diciendo que es peligroso que digas pues que has hecho trabajos para que muera gente, que has hecho trabajos para que políticos suban de nivel, que obviamente te encomiendas a, a Satanás, a la Santa Muerte. Que, si no es peligroso que lo digas abiertamente mira, lo hablo abiertamente porque las personas y te voy a decir por qué, hermano anteriormente eran ciencias ocultas, sí. la persona tenía que batallar tenía que llegar a Catemaco tenía que buscar al verdadero brujo profesional, tenía que sufrir ahora ya son ciencias abiertas al público por eso doy entrevistas, porque todo el mundo busca eh, saber de la brujería y sobre todo, sobre todo busca un buen maestro para realizar un trabajo ¿sí? yo hablo de esto abiertamente porque ahora son ciencias abiertas al público ¿sí? eso que te hablo a ti se la puedo hablar a muchas personas ¿sí? eh, ya no tengo miedo, sin duda ya no tengo miedo porque estoy encomendado a la niña así le dicen ¿No? a la Santa muerte Así es, a la niña, a la Santa Muerte, mi rosa maravillosa, eh, espíritu esquelético, a veces poderosísimo, indispensable en momentos de peligro, dependiendo en el momento en el que estés, en la situación en el que te encuentres, es como le vas a pedir a la Santa Muerte. Yo, es para que yo ya estuviera muerto desde hace muchos años, desde mi niñez, desde mi nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba, era un bebé todavía, me inyectaron lo que era este, penicilina, uh -huh. entonces me inyectaron constantemente hasta que me dio un shock anafiléctico entonces, eh, te estoy hablando de 25 años hermano, sí. bueno, bueno 24 quizás, entonces este, en ese momento la ciencia o la tecnología no estaba tan avanzada como en estos momentos, Llega mi padre, mi padre me da respiración de boca a boca y me lleva corriendo al hospital. Eso fue lo que me salvó. Fue la primera vez que me salvé de la muerte. ¿sí? La segunda vez fue eh, estar, andando en la calle. Recuerdo bien que yo este, era un poco hiperactivo y me pasé la calle corriendo sin, sin ver hacia los lados. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo... Estoy debajo de un carro, hermano, de, de un microbús. Sí. Entonces, la, la, las personas cuentan que el, el microbusero frenó y puso, puso su brazo así. Él ya había aceptado que me había matado, pero no. Estaba debajo del carro y estaba con vida, sin ningún rasguño, sin ningún muretón, no me dolía nada. Y ahí mi, mi madre me saca. Y este, claro, yo estaba temblando también, estaba al chico. De ahí, hermano, que de otros lados caí, caí al hospital, este, por deshidratación. De ahí al año pasado sufrí un ataque de una secta satánica de ocho personas. O sea, una eh, secta satánica te quiso asesinar. Matar, sí, así es. Eh, recuerdo bien que era 2 de febrero del año pasado, bien lo recuerdo, anuncié que el 14 iba a ser el, el rezo a la, a la niña, ¿no? Y había invitado a todas las personas, de, la, las personas que me seguían. Vinieron varias el 14, claro. Terminando mi transmisión el, el día 2 de febrero del año anterior, eh, yo me desmayo. Cuando me despierto, me despierto en la antesala del infierno la cual al momento de despertar yo buscaba y decía, es que no, yo, no, yo no estaba ahí, ¿sí? La cual al momento de girar mi vista y veo que es mi padre, mi padre me dice, siéntate, tenemos que hablar. Cuando él me habla, me dice, yo llegué a... Yo sentí una presión en mi pecho y sentí que necesitabas mi ayuda. Eh, tengo casi 12 años que no vivo con mis padres. Este, entonces mi padre me dice, yo siento esa, esa necesidad de buscarte, voy a buscarte, estaba yo aquí, pero estaba tirado en el piso. Entonces él me levanta con ayuda de algunos monjes, porque él también trabaja con monjes, este, maestros también, y me llevan, me llevaron a, a la cueva, la cual hicieron un ritual para destruir esa energía. Y al momento de destruir la energía, eh, mi padre le salen los ocho nombres, cuatro eran mujer y cuatro eran hombres, de las cuales tres sufrieron este, el daño colateral. ¿Sí? Se le regresó la brujería. Sí, murieron. Ah, y murieron. Y sí, sí, murieron cinco. Fueron los que yo, de hecho, la transmisión la tengo ahí en la, en la página, hermano. Yo hablo abiertamente, creo que ese, porque yo desde el día 2 me fui al monte 10 días. Eh, por el día 12 transmito y transmito con los nombres de las personas. ¿Saben qué? Ya sé qué personas son. ¿sí? De las 8, 3 ya se le regresó la energía. Me quedan 5 personas. Si, un, si una vez vuelven a atacarme, les regreso al mar y así fue donde ya no he vuelto a tener otros, otros tipos de, de ataques, sí al menos que sea un ataque, no sé, que me toque ahí en la calle, ya okay. sabes, el destino, el destino es incierto. Claro, mira, Patricia Quiroz hace una pregunta, dice, cuando solicitas un trabajo, eh, digamos que un trabajo de, de que se fallezca la la amante de su esposo es a fuerzas que tiene que hacerse un pacto con el mal el brujo no puede hacer trabajos en luz no en oscuridad es pregunta o sea que si a fuerzas tiene que hacerse un pacto con el maligno o satanás o, o la santa muerte que si no se puede hacer ese ese pacto pero con algo divino de acuerdo Ah, como yo le entiendo, la pregunta que ella me hace es de que cuando alguien solicita un trabajo de muerte, tiene que hacer un pacto para matar a la persona, ¿no? Y no este, se puede hacer un trabajo en luz. Te voy a decir, te voy a responder, eh, hermana Patricia Quiroz. Un trabajo de muerte no es lo mismo que un trabajo de pacto. El pacto es para tener dinero, riquezas, lujos. Muchos hombres serían tu, en, tu, en tu forma y en, en hombres serían muchas mujeres sí, tener el dominio o el control eh, a nivel masa de muchas personas esto es un pacto la entrega del alma es la otra es, es la muerte de una persona pero no solamente se puede hacer a través de la entrega de, del alma directamente con el ser supremo se puede hacer a través de la magia negra sí. un trabajo de muerte no se puede hacer en luz la verdad que no se puede hacer en luz no puedo yo quitarme un trabajo de, de satanismo con magia blanca. Para poder quitarme un trabajo de satanismo, debo combatir con la misma, eh, con la misma energía. Tengo que tener material de satanismo para combatir el satanismo y destruirlo. ¿sí? Es satanismo contra satanismo, dependiendo de la energía del brujo. ¿sí? Tú has eh, ayudado a personas que ya llevan un trabajo que están embrujados, que les han hecho algo. Dicen que eso de que ya te enterraron en el ya te enterraron en el panteón. Eso ¿qué significa? Cuando alguien dice? el entierro, el entierro es un trabajo a través de la magia negra. Se ocupa la fotografía, el nombre y la fecha de nacimiento. Es muy práctico que salga primero a través de la envidia, ¿sí? El tipo de envidia es que te envidien tu dinero, tus cosas, materiales, y la otra es personal, que te envidien tu forma de ser, eh, tu forma en la que tratas a las personas y tu brillo, ¿sí? Es lo que no te puede quitar otra persona. Esa forma que te envidien es la peor, porque a través de esto se hace lo que es un entierro. Un entierro se utiliza en la fotografía, pero esta fotografía se, se empieza a excavar al menos... Al menos, ¿eh? ¿eh? Yo lo he hecho de dos formas. O escarbo, abro el ataúd, pongo eh, lo que es la fotografía y hago que el espíritu, o sea, la persona que murió, lo pongo como un guardián. Para que toda persona que quiera destruir ese trabajo no pueda, por el mismo guardián que está protegiendo el trabajo. Ahora, antes este, se puede hacer otro tipo de, de trabajo. Al momento de morir una persona, un familiar hago el trabajo del entierro llego con mi familiar y le pongo el trabajo debajo de su cuerpo sí ahí es cuando ya yo entierro a mi familiar y ahí es cuando se hace el entierro okay. claro que esto no debe llevar un proceso mira aquí tenemos una pregunta dice puedes describir cómo se ve el supremo unicornio negro si se puede saber no le entendí tú le entiendes a esa pregunta de sol de sol javoy teida ¿Cómo se ve el Supremo Unicornio Negro? O Yo creo que cómo te pueden contactar a lo mejor, cómo te pueden contactar. Ok, me pueden contactar ya sea a través de mi página, el Brujo Mayor de Catemaco, Unicornio Negro, o a través de mi único número personal, el 55-19-29-42. 38. Siempre asegúrense de que sea mi voz o incluso hagan una videollamada para confirmar que sea unicornio negro, ya que hay muchas páginas que se hacen pasar por mí. Ok, ahí está para que le regresen a la transmisión y puedan escuchar el número telefónico. Si necesitan eh, conocimiento sobre esto de la brujería y tienen dudas sobre algo, le pueden llamar directamente, él les contesta. Aquí tengo otras preguntas que estas las hizo Monse. Y dice, ¿qué opinas de las clavículas de Salomón? ¿Qué son las clavículas de Salomón? Bueno, al igual que las clavículas, es lo mismo, como si yo te dijera, por los siete huesos de Dios, ¿sí? Por las clavículas de Salomón, por eh, los huesos del niño Dios. ¿Sabías que existen los huesos? ¿Los huesos del niño Dios? Sí. No, no, cuéntame eso. Eh, estos huesos están más que nada privados, ¿sí? Esto no sé si me traiga problemas. Eh, a ver, no sé si decirlo o no, hermano. Sí, piénsalo, piénsalo. Tú algunas cosas muy fuertes las has declarado sí, sí. muy tranquilamente. Eh, y bueno, esto que te voy a decir es... es otro tipo de política, hermano, ¿sí? Okay. Hablamos que nosotros aquí en Catemaco somos 32 brujos, sí. y esto hacemos un nuevo movimiento político que no tiene nada que ver con el PRI, ni el PAN, ni el PRD, al igual que eh, los romanos, ¿sí? Tienen su propia iglesia, que es, este, ¿cómo te puedo decir? El Vaticano. Si yo hablo sobre esto, puedo tener problemas con ellos. Ok, ok. Ok, a lo mejor en privado luego me revelas en secreto y, pues, al menos... Si tengo... quieres, y si tú gustas finalizando esto, te digo, sí. Okay, claro, mira... Ramón Castro nos llama y dice, preguntas, ¿Sabías que la muerte odia que le digan santa? Prefiere que le digan la parca, el rey de los muertos, o el ángel de la muerte. ¿Sabías que hay dos muertes, la de este mundo, y el Dios muerte? ¿Qué respondes a eso? ¿Esto tiene coherencia para ti? Bueno, la primera muerte es cuando tú desprendes tu espíritu de tu materia. A eso se le dice morir. Sí, a esto se le llama morir. Ahora, la segunda muerte se puede conocer como Mictlantecutli, que es el dios del inframundo o eh, el dios de la muerte, ¿sí? Ahora, la Santa Muerte también tiene otro nombre, ¿sí? No solamente se le conoce como el ángel de la muerte, no solo se le conoce como el, el medio para saber a dónde te vas a ir, sino también se le conoce como Azrael, ¿sí? Azrael es el dios del inframundo, ok, eh, te iba a preguntar también aquí, que el, ¿cuáles son los síntomas cuando te hacen brujería?, ¿cómo saber cuando alguien está embrujado?, ¿se puede distinguir a diferencia de la enfermedad?, o como tú ya no lo platicaste, vas, sí. te haces los exámenes y sales que todo estás bien, y entonces ahí es donde cabe la posibilidad de que tengas un trabajo de brujería, o... ¿hay alguna característica especial donde sepas antes de analizarte que pudieran estarte haciendo un trabajo? Sí, claro que sí, hermano. Y esto se los voy a decir abiertamente a, todas tus, a todos tus seguidores o tus espectadores. Gracias. El primer síntoma de la brujería es despertarte entre las 2 y 3 y media de la mañana. Y les voy a decir por qué. Las 3 o las 3 y media de la mañana es la hora muerta. Es la hora en donde los espíritus salen a burlarse de la Santa Trinidad. Es la hora en donde Dios murió, ¿sí? En ese, o se, se le conoce como la hora muerta, más que nada. Es en donde los espíritus en ese momento tienen la fuerza para burlarse de Dios o de la Santa Trinidad. Es por eso que esos espíritus incluso te pueden molestar a esta hora haciéndote saber que tienes un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ellos tú sientes esa energía en la madrugada y sientes que alguien te está observando, sientes que alguien está en tu cuarto o sientes que alguien llega y se sienta o sientes que alguien se sube arriba de ti, se le conoce cuando se te sube el muerto, vaya. Entonces, después de esto, al momento de que tú ya despertaste ya temprano, empieza lo que es a resentir el dolor en el cuerpo. ¿Cómo? Primero, el dolor de cabeza, el dolor constante de hombros, el dolor constante igual de cadera y... ¿Cómo se llama? Espalda, ¿sí? Cadera y espalda. Esto incluso puede seguir el dolor hasta los pies provocando un hormigueo. Y lo peor de todo es cuando el, el trabajo ya está muy avanzado, es cuando se te empieza, sientes que te queman los pies. Es cuando ya hay un trabajo avanzado y hay que ya actuar de una vez porque incluso cuando un trabajo ya toma su energía y agarra este, la fuerza que debe o caes en cama, esperas al brujo profesional que te ayude o a veces puedes estar uno, dos, tres años en cama y nadie te va a ayudar. Okay. Ha pasado esto, hermano, porque yo he ayudado a varias personas que han estado tres, cuatro años en cama y cuando yo los ayudo engordan demasiado, se levantan, han, han venido incluso a verme aquí a Catamaco, de las personas que he ayudado. Okay. No solamente he ayudado ya a personas que caen en cama, he ayudado a personas que tienen este, insuficiencia renal terminal, que tienen eh, la diabetes, ¿sí? y he curado, he quitado las piedras, piedras en los riñones, ¿sí? o el lodo también. He curado también el cáncer a las personas que han querido este, seguir mis procesos y he curado, a, apenas curé a una persona, esta es una enfermedad que eh, no tiene cura, creo que se llama lupus, ¿El sí, lupus? creo que se llama lupus, sí, sí es una enfermedad que no tiene cura y que te empieza incluso a, a engordar o dependiendo, a, a retener el líquido y... Tu muerte. Sí, oye, pero todo esto es con base a, eh, pues, un favor de la Santa Muerte o de Satanás. Tú estás considerando, como lo considera toda la gente, que este ritual o este rito, esta comunión con la Santa Muerte o, el, o Satanás es malo, ¿O tú cómo ves ya esto que haces? Porque al parecer, como acabas de decir, curaste, eso suena a bueno. Y de hecho, una persona aquí comentó algo sobre ti, y dijo, se ve muy buena persona, no tendrá remordimiento. ¿Qué, qué sucede? ¿Si ¿Sí consideras la Santa Muerte o Satanás como algo maligno? ¿O cómo es que lo tomas tú? Ya ves que la, en la comunidad, en la sociedad, pues así lo tomamos nosotros. O sea, el, el diablo y la Santa Muerte hacen esos favores, bueno, empecemos con la Santa Muerte, hermano. La Santa Muerte se le tiene miedo y sobre todo tabú. Tienen muchos, muchos tabús el de que si yo le pido a la Santa Muerte y no le cumplo mi plegaria, mmm, me va a matar a mi ser que ya curó, ¿sí? o se va a llevar a mi ser más querido. Esto es totalmente falso, hermano. Si tú por desesperación eh, vienes con la Santa Muerte y, por ejemplo, tu religión es la de Dios y la de otros este, dioses, Tú llegas con la santa muerte y dices yo respeto mi libro el bendito y el tuyo sí así como respeto tú de la deidad sí y tu fuerza me vengo ruego pido permiso a Dios y la facultad que me estás dando en este momento para pedirte un favor sí necesito que cures a mi prima a mi hermana y yo como muestra de ofrenda te voy a regalar una, será, qué, ¿qué te puedes decir? Te voy a dar como ofrenda unas rosas, unas rosas bonitas una vez al mes, por cuatro años. Y, y, y se cumple el deseo que este, la Santa Muerte te escucha, cura a tu familiar y no le cumples, no le cumples la rosa, hermano. ¿Qué es lo que pasa? No se va a morir tu familiar. No, le, no es como que le voy a regresar la enfermedad, no es así. Simplemente que para la próxima, que tengas un familiar que esté mal, tú vengas con la Santa Muerte, esta Santa Muerte no te va a ayudar. No te va a escuchar. Porque si ya le pediste un favor y le quedaste mal, ¿cómo ella va a confiar en ti? ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? La Santa Muerte es buena. Es buena dependiendo de la potencia. ¿Sí? Eh, yo he puesto protecciones eh, a través de la magia negra, hermano, ¿sí? de la santa muerte, y entonces todo en exceso es malo, ¿sí? el café en exceso es malo, el azúcar en exceso es mala, la sal en exceso es mala, ¿sí? el pasar mucho tiempo libre es malo, el pasar demasiado tiempo en casa es malo, el pasar encerrado todo el tiempo es malo, todo en esta vida es malo, simplemente debes llevarlo controlado nada en exceso sí por eso es de que yo les puedo decir remordimientos de nada, yo tengo nada de remordimientos ¿por qué? porque sé que el brujo no es malo es mala la persona que quiere un trabajo de pacto o un trabajo de muerte dependiendo de lo que en ese momento la persona quiere ¿sí? yo soy el medio para el, el, lo que tú deseas es lo único sí. que... Déjame mandar un saludo a Dayana Arguello, que dice que mañana tiene que graduarse de psicología clínica y que pues que le mande un saludo, una bendición ahí. La bendición, la mayor, este, mis mejores deseos para Dayana Arguello, que le vaya muy bien y que nos cuente mañana cómo resultó su, su examen. Quiero preguntar también, eh, antes de saludar también a Aventuras y Leyendas, que está aquí, que nos manda un super chat, le mandamos un abrazote a Aventuras y Leyendas, Aquí te queremos ver también, mi hermano, para que nos cuentes tus experiencias. Tú puedes... Buenas, buenas, aventuras y leyendas. Eh, tú, eh, Unicornio, tú si quisieras saber algo de alguna persona, de alguna situación, de algún caso, ¿te puedes comunicar con la Santa Muerte, digamos, para que te revele algún secreto, algún dato, alguna información? Bueno, si es personal, si es mío, sí. Si es a través de otra persona que quieran saber cuáles son sus pensamientos de esa persona, si esta persona te es o no fiel, ¿sí? si esta persona ha tenido relaciones sexuales con otra, se puede saber a través del ectoplasma. Por eso se consulta, para saber cuáles son sus pensamientos, si hay algún trabajo de magia, hechicería, brujería eh, o de cualquier índole. Y así determinar la mejor manera de ayuda. Por ejemplo, a mí han, han llegado personas que me dicen, ¿sabe qué hermano? este Me ha traído este pensamiento desde hace mucho tiempo. Eh, quiero saber si mi pareja me ha sido infiel. Sí, este, sí claro que sí. Podemos saber a través de, su, de la, del ectoplasma cuál es su pensamiento. ¿sí? Si esa ¿Cómo ¿Cómo ves el ectoplasma? Perdóname, esa pregunta estuvo muy interesante sobre si una mujer llega contigo y quiere saber si su pareja le ha sido infiel y tú dices por medio del ectoplasma se puede saber. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes distinguir el ectoplasma? ¿Dónde lo ves? Bueno, mira, el ectoplasma es el espíritu plasmado en la fotografía. Si hay una persona que no quiere venir a Catemaco, debe de enviármelo por medio del WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp me debe de enviar fotografía, nombre y fecha de nacimiento. Yo tengo que revelar la fotografía, hermano, ¿sí? Hacerle un rastreo espiritual. El rastreo espiritual es para darme cuenta si la persona tiene esto, este tipo de trabajo, qué tipo de trabajo tiene, si fue puesto directamente por una persona, si fue generado directamente en un crucero o si fue hecho por portales. Hay tres tipos de forma que puedes recibir un trabajo, hermano. El del portal quiere decir que puedes incluso ir con un brujo, dependiendo del brujo con el que tú vayas, supongamos que vas con un brujo bajo, vas con el brujo bajo, haces tu consulta, y al finalizar tu consulta, él, él al iniciar debe de abrir un portal, manejar la energía de la consulta, finalizando el resultado de la consulta se debe de cerrar ese portal. ¿Qué pasa? Que a veces uno puede ir con un brujo que no es profesional y te regresas a casa, pero ese portal el brujo no te lo cerró. El mismo portal con el paso del tiempo genera energía negativa y con el paso de los años incluso hasta un trabajo de magia negra. Pasa lo mismo en un crucero. Tú vas eh, caminando en la calle y pasas un crucero que es una calle en forma de cruz. ¿sí? Uh -huh. Pisas, pisas ahí algo que se quiebra y tú dices, ah, es un cristal. Pisas el trabajo, se quiebra y la energía te la llevas tú. Ahí es en donde empiezas a resentir la energía del trabajo. Ahora, la otra forma es puesta directamente, que te lo ponga una persona directamente por envidia. Ok. Estos son los tres tipos de, de forma de, de poner un trabajo. Ok. Eh, yo te preguntaba sobre si te po podías tener conocimiento de algo con eh, el poder, con visión o algo, no sé si. Tú por chamán o por ser ma brujo mayor podrías tener este conocimiento. Yo iba a preguntar, porque lo están preguntando en el chat, sobre el caso de Evani. ¿Tú tienes algún alguna información sobre lo que le pasó en realidad a la chica? La chica más que nada eh, la mataron, sí. No hay... Se hicieron muchos separatistas, hermano. Pero cuando se dio lo del caso de Evany, a mí me contactaron muchas personas, ¿sí? Entonces yo le dije, mi forma de ser, yo les dije, ¿saben qué? Y creo que lo dije por transmisión. Ya la muchacha ya está descansando, ¿sí? Ya la muchacha ya murió. Lo que están haciendo estos peritos es de que cambia, cambiaron la forma, ¿sí? De que la mujer murió en el... En, en este, eh, según murió en el agua, cuando la habían matado antes de aventarla al agua, la habían violado pues antes de que ella cayera en el agua. Incluso, incluso hermano, por eso es de que este hombre, el papá, abre su averiguación, su investigación y unos días la exhumaron, otros días dijeron vamos a ver el cuerpo y, y después de exhumarla querían volver a ver esto, eran muchas vueltas y lo que ahorita está haciendo el papá de Devani es eh, Volverse una persona que ya se agarró de los medios para ser viral Ok, mira, aquí tenemos más preguntas, ya creo que quedó respondido al caso de Devani Lo que nos comenta aquí Unicornio Negro Y Mike Martín dice, de hecho el dinero ¿para qué lo quiere el demonio? Esos son tratos con humanos, total, la gente siempre hará el mal menos el bien, el bien común. No entendí mucho a Mike Martín, pero ¿hay alguna relación entre el diablo, Satanás, la Santa Muerte y el dinero? ¿Hay alguna relación en eso, positiva o negativa, cualquiera que sea esta? Pues el bien y el mal, hermano, ¿sí? El dinero lo puedes utilizar para hacer el bien así tanto como el dinero lo puedes utilizar para hacer el mal con dinero tú matas a una persona y con dinero tú salvas la vida a una persona del cáncer ¿sí? ahí viene la pregunta dependiendo de la persona es dependiendo de la persona el dinero no tiene nada que ver con maldad o bondad la persona eh, como es la brujería también es que recordemos bien hermano que la luz no te elige ni la oscuridad elige a la persona Sí, la persona por sí misma va a elegir su bando desde chico desde chico va a elegir su bando de wow. la nobleza en la nobleza viene el ser un niño bien el prestar tus juguetes Sí. en la oscuridad viene el ser un hijo por ejemplo, un hijo único sí. viene un niño soy egoísta, no le presto mis juguetes ya entra hasta la oscuridad sin darte cuenta. Exacto, sí. exactamente, lo vas, lo vas alimentando. Es una decisión propia, más que nada. Lo vas alimentando. Farfán eh, Tulio dice, buenas noches, ¿es bueno quemar incienso en la casa para alejar las malas vibras? ¿O qué se puede hacer algo simple en la casa? Eso es para alejar malas vibras que no entren en tu casa, es lo que dice Farfán Tulio, ¿qué se puede hacer? Yo les voy a dar un tip para despojar energía desde casa, es un plato ¿Sí? Es una servilleta que al momento de extenderse se extiende en cuatro. Las servilletas ya ves que son un cuadrito que se extiende en cuatro. Son dos servilletas. Es un plato transparente, dos servilletas y dos cucharadas de sal. La sal va a ser de casa, ¿sí? ya que la hayas comprado, que tenga cinco, una semana, un mes, dependiendo del tiempo que tenga la sal en casa. Tú agarras el plato transparente, pones las, las servilletas y vas a echar. Dos cucharadas de sal. Cuando haces las dos cucharadas de sal, la vas a recorrer primero por fuera de casa y después por dentro. Al momento de estar en medio de la casa, dices, porque creo en mi propia energía que vive en mí, y este plato lo pones en la parte alta, en medio donde ningún niño pueda tocarlo, ¿sí? Pase una semana y una vez que está la semana, bajas el plato, eh, enrollas, hoy sí, con los cuadritos, eh, la sal y la envolvemos en una bolsa negra, le hacemos siete nudos y la tiramos, ¿sí? la tiramos en una calle de un crucero, recuerden bien que les mencioné sobre un crucero, que puedes ir a tirar trabajos a un crucero, así como puedes ir a recibir trabajos a un crucero, entonces, ¿cuál es la forma más directa de des deshacerte de esta energía? Vas al crucero, avientas la bolsa de frente hacia atrás, así escuches gritos, Así escuches que te están hablando, que te están sitiando, así escuches o sientas que te están siguiendo, que te están tocando, para nada debes de voltear, porque te llevas no solamente la energía que acabas de tirar, sino también energías de los trabajos que han ido a tirar otras personas. Mira, aquí precisamente de lo que estás hablando, vamos a poner aquí en la pantalla, aquí para que nos veamos, bueno, voy a escribirlo rápido, dice Yami Flores, Saben, yo trabajé hace mucho tiempo con una señora que tenía una fonda y enfrente tenía la competencia y una vez preparó algo para que los clientes se le fueran a ella y no a su competencia. Lo malo es que en la noche la señora me mandó a mí que se los fuera a tirar. Yo la verdad no fui capaz porque había un canal de aguas negras y ahí fue que tiré todo lo que la doña me dio. Y aclaro, yo le dije a la señora que sí se los aventé. Bueno, aquí fue como una brujería para que le fuera mal al negocio de enfrente se puede hacer este tipo de trabajos para que a la competencia le vaya mal o es mejor y si sí se puede hacer trabajos en ti mismo para que te vaya mejor que a la competencia qué nos recomiendas puedes hacer, puedes hacer incluso ambas puedes hacer un trabajo para que a ti te vaya bien mientras también estés afectando a los demás con un trabajo para para el, el trabajo se, se haría a través de éter con mostaza negra, ¿sí? Esto se hace a través de la magia negra, hermano. Es un preparado también que lleva claras, ¿sí? Y al momento de esto, prepararlo se va y se tira en el lugar donde este, quiere bajar el, el, el, el ingreso, ¿sí? Si es un el, canal de YouTube, YouTube, ¿cómo le hago? Si es un canal de YouTube, no podría ser, hermano. El no eh, debe de ser físico. Al menos que quieras hacerle el mal a la persona. Tengo que buscar a la persona, ¿verdad? ¿eh? ¿Y cuánto se cobraría por eso? Dependiendo de, de, este, por ejemplo, tienes que tener una fotografía de la persona, tienes que tener el nombre completo y la fecha de nacimiento. Dirías tú, es que es muy difícil conseguir el nombre, eh, la fotografía y la fecha, más que nada. Recordemos bien que un youtuber, su información está en el Google, Tú te metes Oxla Castro, Oxla Castro nace tal día, eh, no vive diga. en tal casa no, no y es. así. Entonces, <risa> no te preocupes, hermano, que yo por ahí te voy a estar protegiendo sin problema. Muchas gracias. Este, y si, sin duda, sin duda se puede hacer. Oye, otra pregunta. Mira, si una persona se mete a lugares como panteones, casas abandonadas. Eh, lugares que están destruidos, antiguos y demás, a explorar. Ya ves que hay una moda ahora o una nueva forma de hacer transmisiones y de hacer este, pues esta dinámica sobrenatural, pero yendo a los lugares. Si una persona es constante en ir a esos lugares y luego tiene relaciones sexuales con su pareja, ¿hay algún tipo de problema? Porque esa energía de los lugares, si se le impregna a la persona, ¿O no? Bueno, recordemos bien que todos somos receptores de vibras sensoriales, ¿sí? Algunos más que otros. Entonces, si tú vas a un lugar sobrenatural con una actividad espiritual, si es un lugar donde hay mucha actividad negativa, si hay mucha mala vibra, es, es claro que me voy a llevar energía negativa a casa, ¿sí? Por ejemplo, si voy a un panteón y no estoy protegido, incluso puedo llevarme incluso hasta un espíritu a casa, ¿sí? Sin esto saberlo, hermano. Y al momento de que tú tienes eh, entras en contacto con tu pareja, lo que haces es pasarle esa misma energía negativa, ¿sí? Si tú tienes un trabajo, por ejemplo, de decadencia, llegas con tu pareja y eh, pasas mucho tiempo con ella, le pasas tu energía a esta persona. porque ¿sí? okay, todo, todos estamos sí dentro de energía. Sí la estaría afectando. Así es. Así es, estarías afectando a tu pareja, incluso... Eh, si tu pareja eres de espíritu bajo, la podrías afectar incluso aún más. Ok, y con el paso del tiempo se empezaría a ver como una decadencia en ella. Sí, ya que la decadencia es de generación en generación, decaerían primero en ella, de ella decaerían sus hijos, de sus hijos a sus nietos, de sus nietos a los bisnietos, hasta la quinta generación, si es que antes de la quinta encuentra una destrucción de ese mismo decadencia. Puede ser, sí, claro, eso de agarrar espíritus a los lugares donde vamos a explorar, a investigar, y demás, está pesado. Obviamente, ¿se necesita eh, llevar una protección para que no se peguen estos espíritus? ¿O cuando salgas se tiene que hacer un tipo de, de limpia o algo? Mira, para, para que no lleves ningún espíritu, ¿sí? Si vas a hacer exploraciones o urbex, lo primero que debes hacer, a donde sea, entrar con mucho respeto a todos los seres espirituales, a todas las ánimas, entes, guardianes que en este momento habitan este lugar, les pido el permiso para adentrarme, y si en algún momento desean ustedes hacer presencia, con todo respeto lo pueden hacer, moviendo objetos, eh, sitiándome lo que tú quieras, esa es la forma más respetable, hay personas que llegan y, y dicen, demonio, yo te, yo te reto, Estás retando un espíritu. ¿Qué tal y en ese momento hay una posesión en tu cuerpo? Y, te, y, con, y ese espíritu hace que con un cuchillo te cortes el cuello. Oh, no, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te salvarías? No, ya no tienes control sobre tu cuerpo, ¿no? Ya no tendrías el control sobre tu cuerpo, hermano. Por eso es de que siempre cuando yo voy a un panteón, llevo mi cocoye, ¿sí? Es para las energías positivas y ¿sí? para alejar energías negativas. Okay. Yo lo toco okay. Y ahí lo toco tres veces, ¿sí? Para hacer que todo lo positivo entre a mí, a mi aura, a mi karma, a mi estabilidad emocional. Y al momento de entrar yo al panteón, también esté entregando parte de mi energía. Todos somos energía, hermano. Entonces, si vas con respeto, al final debes de ofrendar algo, ¿sí? Ok. Mira, eh, una de las preguntas que más hace la gente, por lo que la brujería es muy buscada, tú lo sabrás, eh, ahorita nos vas a decir qué cantidad de trabajos te piden más, pero la pregunta es, eh, si es verdad que se puede eh, hacer una brujería para poder tener a una persona contigo, esos amarres de parejas, ¿se pueden hacer de verdad? Se puede hacer un amarre si lleva un proceso de cuatro tiempos. Si un amarre lleva este, dividendos, por ejemplo, ahorita... A, a, a mí han llegado personas que me dicen, lo que pasa es que quise un amarre, pero me dijo, primero tienes que hacer una dominación. La dominación no funcionó, vamos a hacer un, un endulzamiento. Esto es erróneo. El amarre terminal consta de un proceso de cuatro tiempos. La desesperación del espíritu, el endulzamiento la dominación y el amarre terminal, ¿sí? Esto tiene su descripción, que yo le digo a la persona cuando lo desea, ¿sí? Una vez que ya la persona se obtiene el trabajo con los cuatro tiempos, ¿sí? Porque se deben de ser en tiempo y forma, con material preparado completo, y en 15 a 24 días se ve lo que es el resultado dependiendo, porque también dentro de ello pues viene la dominación, que básicamente la dominación es un control personal así vas a poder decir correr a tu pareja, decirle sabes que yo te corro, esa, esa, aunque tú corras a tu pareja, va a estar afuera de tu casa ¿sí? esperando que le abras y que le y que tú le des el perdón aunque tú hayas sido la persona que hayas ocasionado este, eh, el problema, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí, sí, sucede entonces, ¿tienes muchos pedidos de esos? Sí, en su mayoría, sí. Y han funcionado. Sí, sí, sí. Y para, y para lo contrario, si una persona ya está con otra, son muy felices, están contentos, ¿se puede hacer una brujería para desencantarlos? Para que la pareja sí. se separe. No, no se le llama desencantamiento, se le llama alejamiento total. El alejamiento total se hace para ambas personas. Porque si solamente se hace el alejamiento para una sola persona, la otra persona tiende a buscar a esta persona que se le hizo el trabajo. Entonces ya se destruye con la misma energía que es el amor. Entonces ahí es donde se le dice, tiene que ser material para ambos, hacer que ambos entren en el trabajo y de ahí ambos se odien, se detesten, se alejen y... ¿Y cuánto, ya cuesta, no hay más. ¿cuánto cuesta ese trabajo? Si la persona no tiene nada o si tiene, primero tenemos que consultar, ¿sí? Tengo que saber si la persona está neutral, si no tiene energía negativa, si tiene alguna protección o algún trabajo anteriormente puesto, si hay algún portal abierto, tengo que saber todo. Si, esta, si, si este, si, por ejemplo, antes de consultar a la persona, eh, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Para poder hacer un amarre primero se debe consultar, porque si yo te realizo un amarre sin consultar y tienes algo de por medio, la energía del trabajo no va a funcionar, se bloquea. Porque si yo hago una marra y tienes un trabajo de magia negra, eh, el trabajo de magia negra lo va a bloquear y te quedo mal. Por eso, antes de cualquier cosa, realizo lo que es una consulta para determinar de qué manera puedo ayudar. Ok, pero ¿cuánto sería el costo de un trabajo así? El costo varía dependiendo del material, ¿sí? Eh, supongamos... Eh, entre los cuatro tiempos puede ser un material de 5 mil pesos mexicanos por tiempo, si la persona no tiene nada, si la persona tiene magia negra, primero debemos proteger, destruir la magia negra y curarla para que entre el trabajo de la mar, ¿Sí? uh -huh. hasta ahí, lo primero que se pide para realizar lo que es el trabajo de la mar es el material, cuando ya se, por ejemplo, la persona envía lo que es el monto de material, se realiza el trabajo, el pago de labor se paga una vez que la persona ve su resultado, es que en el tiempo y en la forma, que yo les digo que son los 15 a 20 días. Ah, excelente, o sea, ya cuando se ve el resultado, ya es el pago. Así es. No, hombre, no, pues está buenísimo, o sea, gente, apoyen con los superchats, eh, apoyen, sigan apoyando, luego les digo para qué será esto, y quiero preguntarte también, eh, Unicornio, sobre eh, qué otro tipo de trabajos, ya vimos el trabajo pues para que una persona fallezca, ya vimos el trabajo para que haya un amarre o un alejamiento de persona, ya vimos también como el de los negocios, eh, ¿qué otro tipo de trabajos te, te piden? Protección. Protección, ¿protección porque ¿Hay gente que tiene miedo a que, a que, hay gente mala que le quiera hacer daño y entonces pide protección? No solamente la gente mala, hermano, sino hay personas que son bien nobles, y no importa si eres noble o no, la envidia es muy mala. A mí han llegado personas que no le hacen nada a nadie y que aún así les han puesto trabajo por la misma envidia. Sí. Tú sabes que esto, esto se trata de envidia, hermano. La y envidia la envidia es, es, es, es lo peor. La envidia es horrible, es horrible. Y lamentablemente todos la sentimos. ¿No es algo como que te puedas evitar o sí se puede evitar? Sí, sí se puede evitar, hermano. Si sientes envidia por una persona es mejor decirle, reconocer, sabes qué hermano, me gustó mucho tu carro, sabes qué hermano, me gustó mucho tu camisa, está muy bonita. La aceptación siempre va a ser muy importante, yo te puedo decir que yo no envidio nada de nadie y no le envidio nada a nadie, yo soy feliz eh, con lo mucho o lo poco que tengo y con mi hoguera que es mi familia, al final es lo mejor. Al final es lo mejor. Aquí tengo otras preguntitas, ya casi vamos a terminar la transmisión por si tienes, obviamente, cosas que hacer. Te agradecemos todavía el tiempo que nos estás brindando. Dice, ¿qué opinas, no de, la... Dice, ¿qué opinas de la bruja Marta Molina que dice que sabe volar? La bruja Marta Molina que dice que sabe volar. ¿Es cierto eso? Bueno, nunca he conocido a la bruja Marta Molina. Eh, me imagino que es la bruja de la Tiznaga o la Biznaga, algo así. Sé de ella porque este, en algún momento habló mal de mí. Entonces, este, yo, cuando a mí me llega esta información de que ella habló mal de mí, yo lo único que dije es que pues, no la conocía y que le enviaba la mejor de las vibras, ¿sí? No conozco a esta persona, le envía la mejor de las vibras y no tengo por qué regresarle la energía, ¿sí? Que no la conozco, no sé si me va a caer bien o no, la tengo que tratar primero, ¿sí? Y, y tú no no podemos juzgar a nadie sin antes conocerlo. Ok, pero ¿es real esto de que hay personas, mujeres, brujas, que se convierten en guajolotes y pueden volar? y esto Los de que... nahuales, ¿Sí? nahuales, nahuales o, o brujos wicas, son brujos ah, antiguos, hermanos. A ver, platícame eso sobre las mujeres que son brujas, nahual, y los hombres sí, nahuales. La, las mujeres nahuales, bueno, las generaciones de los Nahuales han terminado, últimamente han terminado, en Catemaco ya finalizó, el último Nahual fue en el 2006, sí, de hecho, el video del Nahual en el 2006 lo puedes buscar en YouTube, está hermano, está, eh, eh, aparece el Nahual eh, ya en, en la laguna, sí, con las manos de un humano y las patas de un animal. Wow, Entonces, ¿en serio? Es, ya es la, la persona muere en la transformación, sí, y ya no puede volver o a animarlo, a humano muere en la transformación ok, entonces sí son reales los nahuales y también las brujas que se convierten en en aves o en guajolotes, que les llaman si pones una cámara y esta persona se convierte frente a la cámara es real, si esta persona tienes que meter efectos especiales no es real ok, ¿tú conoces algún, alguna persona bueno, o ya no conociste mm. a ningún nahual ni a ninguna mujer? Que se transforma. Bueno, en 2006, te digo, fue la última vez que yo vi este, un nahuatl, la verdad, físicamente. Dice usted en cel que si haces trabajos a distancia o te tienen que ir a ver a Catemaco. A, a distancia es a través del ectoplasma, que es el ectoplasma. El ectoplasma es el espíritu plasmado en la fotografía. Si la persona tiene que venir a verme, este, tiene que traer fotografía de la persona, si no la tiene es Por ejemplo, si no la trae, porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero un trabajo para mi pareja, pero no la puedo llevar porque el trabajo va a ser para mi pareja. Entonces, este, tampoco puedo ir, me envía fotografía, nombre, fecha de nacimiento y hacemos el trabajo. Depende del trabajo que la persona quiere, es como, es como se le cobra. Ok. Ok. Eh... Dice aquí la gente que está increíble, que tu invitado sabe mucho. Pues claro, es el Brujo Mayor de Catemaco. ¿Cómo podemos hacer? Si llegamos a Catemaco, sabemos que hay muchos brujos en Catemaco. ¿Cómo mm -hmm. se puede llegar hasta, hasta ti? Bueno, la mejor forma es contactándome antes de llegar a Catemaco. A través de mi número, el 5519294238, o de mi página, la del Brujo Mayor de Catemaco Unicornio Negro. ¿Por qué? Porque al momento de que llegan a, a Catemaco, como somos 32 brujos, hay brujos que tienen guías, guías de turismo. Entonces, hay personas, por ejemplo, yo te digo, vengo con un unicornio negro y, tú, y yo te digo, ah, sí, claro que sí, yo te voy a llevar con un unicornio negro. Pero como yo no trabajo para unicornio negro, que soy el guía, que trabaja para otro brujo, yo le llevo el brujo, yo, yo le llevo el paciente al brujo que yo trabajo, con el cual yo trabajo. Entonces... Eh, como yo no trabajo con guías, porque al principio pues se los llevaban con otras personas, trabajo solo, trabajo solo, entonces deben de contactarme vía este, llamada o WhatsApp o en la página, es lo mejor. Sí, porque cuando llegas a Catemaco, me, me estás dando a entender que hay personas que te dicen, yo sé a dónde está el mejor brujo para curarlo, para hacerle este trabajo, etc. O sea, yo te son... llevo como el brujo mayor. Sí, y no te llevan con el brujo mayor. Te sí. llevan con el brujo con el cual están trabajando ellos. Y claro, se llevan un, una parte del de porcentaje, por eso es sí, que claro. hacen esta labor. Ok, tú no trabajas con, con ningún este, de estas guía. personas, guías. No, no. No trabajas con ningún guía. Interesante lo, lo que nos estás contando. Y volviendo a lo de la Santa Muerte, preguntarte se le considera, pues, eh, tabú, se le considera maligno, se le considera de cuidado a la Santa Muerte, quien se atreve a entrar al culto de la Santa Muerte, es porque, por ejemplo, mucha gente en prisión la encuentra, mucha gente en estado de calle, mucha gente que busca eh, lo material. Eh, es verdad que solamente las personas estas que delinquen, como también la, la gente mala que se le llama, ¿Por qué usan esa protección de la Santa Muerte? ¿Por qué no usan una protección de algún santo normal, católico, o alguna otra bueno, santa? ¿Por qué? Lo ¿Qué que pasa, pasa hermano, eso? es que ellos eh, tienen una forma diferente de ofrendar, ¿sí? Su ofrenda de ellos es totalmente sangre. Supongamos que yo, yo le pido a la Santa Muerte, ¿sabes qué? Necesito este, subir de nivel, necesito subir el nivel de mi patrón y subes al nivel de tu patrón, entonces yo te yo, yo a ti, Santa Muerte, te prometo sangre de 10 personas. Le, les ofrecen sangre, o en este caso, como platicabas, también niños. Sí, o sea, la sangre es la muerte. ¿Tú has sabido de, de algunas situaciones en donde se haya sacrificado un ser humano? Bueno, eh, se haya sacrificado a un ser humano como tal, eh, no, no, no, no, este, frente de mí no. Ok, pero sí se hace. Se han hecho rituales, ah, mira, te voy a contar así bien rápido. Sí. Hace un tiempo también se había contactado conmigo un párroco que lo seguía la Interpol, ¿sí? Eh, fíjate, es un párroco, hermano, de la iglesia. Él pasaba, eh, lo, había, lo estaba buscando la Interpol porque él pasaba 5 toneladas de cocaína en las noches, cada semana. Entonces, él me contacta a su pareja, no me contacta a él directamente. Entonces, me contacta a su pareja y me ofrece un millón de pesos por una protección. Pero esa protección tendría que eh, la persona venir en helicóptero volando en las montañas, para que no se mirara al radar. Llegando a Catemaco, él tendría que traer ofrendas, ¿eh? Ofrendas de, de personas, hermanos, que iban a, a matar. Entonces yo dije, ¿saben qué? Ya no trabajo esto. Claro que sí, me, me amenazaron. Incluso vinieron a buscarme a Catemaco. Y este, cuando yo lo supe, salí a buscarlos para saber qué... Para, quería yo saber qué era lo que querían ellos, ¿sí? Y saber de qué forma podía ayudarlos. Pero... Como yo ya les había negado mi ayuda y les dije que buscaran con otros brujos, pues vinieron con otros brujos, pero al final querían un trabajo conmigo, eh, la cual yo no, yo no yo no, acepté, sí, yo ya no acepté, ya no quise, quizás fue con otro brujo o no, ya no supe ahí. Y en Catemaco, por esta comunidad de, de brujos, ¿tienen algún tipo de, de leyes entre ustedes o el del pueblo mismo? Tenemos reglas y principios entre brujos. Entre brujos. Ok. Eh, ¿Esto ayuda a la comunidad? ¿El que haya una comunidad de brujos ayuda al pueblo de Catemaco? Sí. Nosotros como, como brujos, por ejemplo, yo tengo un peso exorbitante en mis hombros. Te voy a decir por qué. Tengo que poner en alto el nombre de Catemaco Veracruz, la cúpula de la brujería. Y la tengo que hacer de la forma real y verdadera. No me gustaría, o sea, yo no me prestaría para andar haciendo fake. ¿Sí me entiendes? Mi forma de ser es real y directa. Claro, sí, porque al tú vas a hacer un fake, al decir algo diferente. Imagínate que quedo mal ante millones de personas. ¿sí? Quedas mal ante una Pero, cultura. Sobre o sea, todo mi cultura al hermano. Imagínate. No, no, no, no. No me presto para eso. Es, es complicado lo, lo que nos acabas de decir. Muy bien, eh, Unicornio Negro, ya nos dijiste, bueno, ya comentó cuántos años tiene, porque me están preguntando aquí, tienes 25 años, ¿verdad? Así es. Preguntaron también mucho por qué eres tan joven, si eres el brujo mayor, porque cuando se escucha brujo mayor, mm -hmm. uno piensa que... Un viejito con bastón, sí, sí. Así siempre, no es... siempre, cuando yo era chico y me decían, este... Del brujo mayor yo siempre también pensaba en eso. Pero fíjense, hermanos, ese es, ese es el consenso de los 32 brujos, nos reunimos todos, hacemos un ritual cada quien, eh, en donde participa lo que es el presidente, el presidente eh, en ese momento electo, entonces el presidente no es brujo, pero sí es receptor de una sensorial, tiene que saber cuál de los 32 brujos es el que tiene la mayor energía, y en ese momento es el unicornio, el brujo mayor. ¿Eso fue lo que dictaminaron en el consenso? Y Así es. Yo, el primer año, yo te puedo decir que hubo muchos problemas porque habían, como se mencionó, brujos que ya tenían 50, 60 años y decían, ¿pero por qué yo no? Si yo siempre he estado dentro del consenso. Es porque siempre que hacían trabajos, nunca ellos se despojaban su energía y conforme los años se fueron llenando de energías negativas, y bajó su energía de ellos, haciendo que la mía subiera hasta lo máximo. Como yo siempre me he protegido, siempre que termino un trabajo me despojo, siempre trato de estar a mi energía máxima. Dice Monse, tiene que ver con habilidades, no con la edad, dice Monse. Así es. es, sobre todo conocimiento, hermano. Talía Lorenzoni dice, ¿a qué le teme el brujo? Yo creo que lo, a lo que yo le temo es eh, perder mi hoguera. No le temo a los espíritus, a los demonios, al diablo. Yo creo que es perder a mi hoguera. Mi hoguera sería mi esposa o mi hijo. Sí, es lo peor. Que se me tiran con, con mi hoguera que las atacaran a través del, del espiritismo, o el, el satanismo, sí, todo eso, hermano, eh, sería lo peor, por eso yo todo el tiempo los protejo, okay. con la mayor de las protecciones. Ok, ok, dice Chilanguita Gandhi, bueno. y una pregunta que también te iba a hacer, es, ¿cómo saber si naciste con ese don, y cómo saber controlarlo? Mm. ¿Cómo sabes cuando alguien nace? Tienes que ser ya de la estirpe creo que se dice así es decir de la generación de brujos o pueden uh -huh. hacer un brujo en alguna otra parte que no sea catemaco eh, bueno este ocurre que fuera de catemaco hay, hay brujos pero que nunca van a ser recibidos por el conocimiento ¿sí? un brujo que no es de catemaco que viene a catemaco a formar parte del consenso no puede ser brujo de catemaco porque tienes que, para poder ser brujo de Catemaco, tienes que nacer en Catemaco, y sobre todo tener el don de la generación anterior, ¿sí? En este aspecto, a mí me han contactado muchas personas que me dicen, mis abuelos han sido brujos, mi padre no fue brujo, pero me tocó a mí ser brujo, ¿sí? Eh, la cual yo me doy cuenta, puedo sentir esa energía, eh, hay personas que pueden decirme, este, hablo con los espíritus, pero me gustaría eh, prepararme para poder ayudar. No es lo mismo tener un don, que tener un don y prepararse para ayudar. Ok, ok. Mira, aquí Rosa González dice, ¿cómo se puede evitar las envidias? No se evitan, hermano, no se pueden evitar. Es imposible que evites la envidia porque tú eres una forma, por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona noble, que en todos lados soy humilde al 100%, y que todas las personas que deseen respuestas de mí, yo les doy respuesta, ¿sí? Pero hay personas que dicen, oye, ese brujo a todo el mundo le da respuesta, y hasta me sé su respuesta, el este brujo es mala vibra, ¿sí me entiendes? Ese brujo ya, no quiero verlo, ni quiero escucharlo, ahí es donde nace la envidia, ¿sí? O incluso de que, de que yo estoy teniendo una entrevista contigo y dice otro brujo, Cómo puede ser que ese unicornio tenga una entrevista con Oxlack y yo no? Es sí, lo ahí, mira, ahí, ahí empieza voy. la envidia. Ahí voy porque mira Pedro nos menciona otros brujos también se hacen llamar brujos mayor. ¿Por qué es eso? Bueno, en mi caso eh, aquí en Catemaco <coughs> pueden ser que vengan del de, linaje de brujos mayores, pero si eres de México y tienes una pancarta de brujo mayor es falso y más si dice Brujo Mayor de Catemaco, el Brujo Mayor de Catemaco no sale de Catemaco, al menos que sea por este por aviso, incluso puede salir máximo 15 días, hermano, sí. okay. Yo no puedo vivir en México dos, seis, medio año, no me puedo quedar allá y poner mi pancarta de Brujo Mayor porque... Mi, mi forma de ser es en Catemaco tengo que poner en alto mi pueblo mi, el peso de mi pueblo está en mis hombros y mi forma de ser es la más real y directa ok eh, es, es, es obviamente también porque los rituales o todo esto que realizas ya no lo comentaste en un principio se hacen en unas cuevas especiales y ya de, de tradición y de cultura ¿no? así es hermano que es la cueva del diablo la Cueva del Diablo, o la de Aul Bebe, o la antesala del Infierno, la Cueva de la Joya, sí. Eh, está la, la Cueva del mono blanco también. Eh, yo les puedo decir que solamente hasta el momento yo, en compañía de otras personas, descubrí la Cueva de la Santa Muerte, que incluso hice un video, en, el, en mi página esta, se llama Preparación, la cual le, hay maestros que han aceptado eh, que yo los guíe y estos maestros de 50, 60 años me han dicho me gusta su conocimiento, mi hijo tiene el don él me, él me ha dicho a mí que él, a tener, que él tiene el don y lo voy a mandar con usted para que a través de su conocimiento y de todos los trabajos que usted haga ellos aprendan y sí, ahí es, hay un video que se llama preparación número uno en donde vamos a la cueva de la Santa Muerte, que solamente yo sé llegar ahí. Ok, ok. De hecho, hablando de eso, ¿tienes atrás de ti imágenes de la Santa Muerte? Sí, sí, sí, así es. Y la pregunta es, ¿por qué son de colores? Porque son potencias, ¿sí? Esta que está aquí es de las siete potencias. Las siete potencias es para resolver todo tipo de conflictos dependiendo el tipo de potencia que se utiliza, se utiliza otro tipo de potencia para poder destruir esa energía. De este lado está la roja, esta roja mide 2 metros 30, de este lado tengo otra, aquí están. Se apagó. Mira. Sí, sí se, se, me, se me apagó, es como si me echaran aire, ¿sí? Sí, mira? Sí, sí, se apagó y ya volvió a prender. Aquí está esta, mira. Ok, vamos a ver, vamos a ponerte en pantalla aquí, amplia. Okay. Esta es otra, sí. ¿Dónde donde estás transmitiendo que es tu casa? ¿Es, que ¿Es una oficina? ¿Qué es donde estás transmitiendo? Porque tener ahí a las santas muertes es como un, un lugar para adoración, ¿no? Es un recinto, hermano. Es ¿Sí? un recinto. ¿Tú has alguna vez soñado o visto a la muerte? Sí. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué te ha dicho? Para empezar, la primera vez que yo tuve a la Santa Muerte no fue en sueño. Eh, siempre lo he comentado y creo que este, lo voy a seguir comentando hasta el final de mis tiempos. Cuando... Yo me adentro y empiezo a hacer la brujería personal. Hubo un momento en donde yo toco fondo. Toqué fondo de tanta energía de magia negra. Sí, tanto hacer magia negra. Entonces yo dije, vaya, ya no encuentro motivos para seguir. No encuentro motivos para seguir, ya que todo el tiempo hago cosas malas. Entonces eh, me preparé mentalmente para morir. Y mi santa muerte así de la nada eh, me llegó me llegó a mi mente su, su voz y me dice no es momento hijo mío de que partas al mundo espiritual necesitas un renacer me dijo ¿no? necesitas poner mi nombre en alto y solo sé que tú lo vas a poder hacer y fíjate hermano te digo esto y, y todavía me duele, ¿eh? porque es un proceso que uno pasa, vaya. Eso a mí me dio mucho por comprender eh, y gracias a ella sigo vivo y siempre lo voy a decir. Y también pude conocer el amor ¿no? y, y pude tener algún hijo. Y este, yo creo que eso fue lo que me hizo pasar de, de un brujo malo a un brujo de siete potencias para ayudar a resolver a todas, a todas las personas, todo tipo de conflictos. Ok. Cuando una persona vaya porque quiere salud, porque quiere mejorar en algo, porque quiere protección, ¿quién le va a dar protección entonces será Satanás o la Santa Muerte? Sí, o igual puede ser Dios. Aquí en Guatemala hay personas que curan con Dios a través del espiritismo, hay un templo, el templo se cura a través del espiritismo, que se llama el templo de Dios, pero todas las personas que están ahí en el templo, ellos hacen oraciones y curan a las personas a través del espiritismo, pero con Dios. Ok, ok, ¿Sí? entendido. ¿Hay magia blanca? O sea, ¿hay brujos que hacen magia blanca o la magia blanca no existe? Sí, sí, sí es magia blanca para ayudar a las personas a, más que nada, despojar energías negativas, a quitar el mal, este, con las claras, con la herbolaria, todo ah. esto es magia blanca. Ok, ¿tú también la sabes hacer? Sí, sí, claro hermano, okay. la magia blanca es para hacer el bien. Sí, es como un chamanismo más o menos. Pues sí, eh, el primero de... lo usas para curarte tú, interiormente. Cuando ya te curas tú, ahora es el momento de ayudar a curar a otras personas. Es cuando Qué pasas de ser un chamán a ser un maestro. Qué interesante todo lo que nos has comentado. Muchas preguntas, como ves, salen y salen preguntas. Ya llevamos dos horas de transmisión y estoy muy contento con que nos hayas aceptado a la entrevista. La gente está muy contenta por tu participación. Eh, Obviamente para hablar de estos temas se requiere personas con conocimientos y con experiencia y eso es precisamente lo que viniste a hacer y mira, la gente está tranquilita porque tú has demostrado el conocimiento y la experiencia en esto y pues sí se nota. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche y ojalá en algún otro momento, si hablamos de un tema en específico, nos gustaría a lo mejor tenerte como invitado también para dar algunas opiniones si es que si es que puedes. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto, Alberto, sabes que yo eh, te apoyo en lo que tú necesites y en cualquier tipo de tema de esto, paranormal, eh, de la brujería, de la magia, de la hechicería, de lo que desees hablar, no dudes que este, tendré eh, la forma para que todos puedan comprender eh, las respuestas. Muy bien, mi hermano, pues te mandamos un abrazo hasta Catemaco y de pronto a ver si en un, en un día de estos vamos hasta Veracruz a conocer Catemaco y pues toda esta cultura que tienen de, de brujería que, que no sé, es, es muy, un tabú, da un poco de miedo, ¿sabes? Una persona que no está acostumbrada a relacionarse con el tema de brujería o con el tema de rituales o estas imágenes, ¿qué les recomendarías? para decir, acérquense y conozcan, porque hay miedo, hay miedo de personas que dicen, no, yo no me meto en eso, me va a castigar sí, Dios. Por ejemplo, hay personas eh, de los medios, en el caso tuyo, yo te tendría que proteger al entrar aquí a Catemaco, porque te digo, al momento que tú entras, eh, las personas ya te conocen, de qué manera ya están anunciando que vienes a Catemaco, entras a Catemaco y ya los brujos, eh, los hijos, porque ya ves que los brujos tienen hijos y todo el tiempo están en los medios, entonces y dice, bueno, aquí anda Oxlack. y dice, ¿con quién anda? no pues con unicornio, hombre, pues le voy a tener que hacer el mal para que se vaya no <risa> Hijo, si está cabrón. entonces sí, imagínate hermano imagínate, entonces este, yo desde el inicio, desde que entra la persona yo la tengo que proteger te digo yo eh, siendo brujo mayor en algún momento no me pues tampoco me salvé por lo de la secta pero pues al final ya aquí seguimos muy bien, unicornio, pues te mandamos un abrazote ahora sí hasta este Catemaco y esperemos pronto nos volvamos a encontrar ya sea virtual o físicamente. Un abrazo, mi hermano, saludos. Claro que sí. De antemano te envío un abrazo eh, lleno de bendiciones y de buena vibra, no solamente para ti, mi hermanito, también para todos tus espectadores y gracias, gracias por esta invitación a, a todos ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Pues ahí está, tuvimos a Unicornio Negro. Eh, um, se volvió muy interesante el tema. Y les quiero pedir que comencemos desde hoy para los superchats. Chats. Ya, ya, ya nos dieron un precio... Entonces, espero que lo hayan captado. Vamos a empezar a juntarnos con el superchat, entonces. Y después, ya que recaudemos los fondos, pues vamos a ir a Catemaco para hacer, hacer el trabajo. Al fin se paga hasta que se vea el resultado. Entonces, está muy interesante. Digo, esto de, de la brujería, de los trabajos, pues es requerido hasta la fecha, tiene miles de años seguramente eh, esto de, de la brujería, del, del chamanismo, de las energías y hasta el día de hoy que hay tanta tecnología, que ya tenemos un, un telescopio que ya puede fotografiar en alta definición las... las este, las, las este, constelaciones y, y demás, las estrellas, el espacio y todo demás, aún ya en esta tecnología, todavía y por mucho, por mucho, personas están eh, acudiendo a este tipo de trabajos. El tema paranormal, el tema de misterios, el tema de lo oculto, el tema de los enigmas, de los fenómenos que no podemos explicar, siguen y seguirán estando, estemos o no estemos nosotros. Por eso a mí me gustan estos temas, porque quiero dejar un legado, siempre lo he dicho, me gustaría seguir lo que personajes de hace décadas eh, presentaban a los medios. Ellos dejaron en mí un gusto, una inquietud, muchas preguntas y energía para poder responder algunas cosas. Llevo 14 años adentrándome en este mundo y todos los días, desde hace 14 años, todos los días, lo que leo, lo que veo, lo que hablo es sobre estos temas y 14 años no me han dado lo suficiente, el suficiente tiempo para aprender, para conocer, para investigar, para develar lo que son los fenómenos ocultos, los fenómenos desconocidos, paranormales. Es un gran misterio, es una larga vida que quizá se la voy a tener que heredar a otras personas, a otros niños que tengan el mismo interés y que vayan ellos poco a poco develando cada fenómeno y dándole conocimiento al mundo para las próximas generaciones. Gracias a toda la gente que está acompañándome esta noche. Espero que les haya gustado esta transmisión, este conocimiento, esta cultura, esta tradición, como lo quieran ver, si quieren creer o no creer, es cuestión de ustedes. A mí solo me resta conocer, saber y después con más conocimiento y más experiencia pues tener diferentes opiniones o puntos de vista. Eso es lo, lo, lo interesante. Entonces, les agradezco mucho los superchats, les agradezco mucho las estrellitas, las compartidas, los likes. Mil, mil gracias por apoyar este proyecto que tiene un fin, que siempre ha tenido un fin desde que inicié esto, haciéndolo gratis y haciéndolo con todo mi tiempo. Eh, tiene un fin y sigue teniendo un fin. Hay muchos canales... Paranormales, hay muchos canales de misterio, hay muchos canales de exploraciones, hay muchos canales de todo ese tipo. Pero tengo la fortuna de mencionar que el mío, mi canal de YouTube fue el primero en Latinoamérica en hablar de los temas paranormales, eso me hace sentir maravilloso, eso me hace sentir que cumplí un poco con lo que estos maestros de de los medios de comunicación anteriores, reporteros, investigadores y demás dejaron en mí, y yo quiero dejar cosas importantes también para otros. Sí, hay muchos canales paranormales y demás, son de entretenimiento, el mío también debo decirles que, que es de entretenimiento, porque para decir verdad es, es un compromiso muy grande, pero eh, va enfocado en, en tratar de descubrir, de velar de afirmar o rechazar, estas cosas ocultas, los quiero mucho, gracias a todos por estar conmigo, mañana tendré un día eh, ocupado, estaré yendo a, a, a diversos lugares que tengo compromisos, les adelanto un poco, por ahí una, un podcast con Tristan Terror, entonces me van a ver eh, en ese podcast también, mañana lo vamos a grabar, Así que vamos a invitar a muchas más personas que tengan conocimiento, experiencia y de pronto también alguna otra amiga o amigo que me quiera hacer segunda para hacer un moco, no o hacer estos programas de relajo. Los quiero mucho. Gracias a todos. Hoy fue una entrevista excelente. Hasta mañana. Descansen. Gracias por sus superchats, los likes, las compartidas, los comentarios. Gracias por todo. Gracias, eh, Beatriz. G. Gracias. Si no, en mi PayPal directamente. ¿eh? Si no, en mi PayPal directamente. <risas> ah, miren, ahí va a estar mi PayPal, Oxlack Investigador. Por si alguien no puede en ninguna red social, pues se puede directamente en mi PayPal. Y si quieren una tarjeta, también las voy a poner. Sí, esto ayuda bastante, esto ayuda bastante los, los superchats. Ayer les platicaba que, que, bueno, compramos las lucecitas, compré unas lamparitas, compré ahora Alexa para que me ayude. Alexa, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el Día Mundial del Rock, lo que quiere decir que es el Día Internacional de la Adrenalina, de los solos, de los riffs, del sudor, de las guitarras distorsionadas de las armonías vocales, de los alaridos liberadores, de los tambores enloquecidos, de las luces, de los estadios, de los coros, de los estribillos. Porque el rock es mucho más que un género musical, es una forma de ver y de disfrutar la vida. Felicidades a todos los que lo practican o disfrutan y que viva el rock and roll. Alexa, ¿te gusta el rock? La respuesta a tu pregunta puede ser... Dwayne Johnson está casado con Lauren Ashen. <risa> se casaron eh, en el Cállate, Alexa, cállate. Famoso. Alexa, ¿te gusta el rock and roll? Lo siento, eso no lo sé. Mm, Alexa, ¿te gusta el reggaetón? Sé que es un ritmo muy pegajoso que está de moda y me parece muy interesante que la gente disfrute tanto bailándolo. Pues está chido, está rico, el, el reggaetón está rico. <risa> Dice Montse, mi Alexa está diciendo lo mismo, ya, ya aprendí las Alexas, es que vamos a hacer un, un control, cada persona que tenga una Alexa en su casa, de pronto eh, vamos a hacer una oración negra, oscura, para llamar entes malignos a sus casas, por eso mi Alexa se está conectando con las Alexas de ustedes, para que empecemos a formar un ejército de Alexas, y después mandemos un mensaje nacional o internacional en donde pueda eh, controlar sus mentes. Eso es lo que quería Pinky y Cerebro y eso es lo que haré. Muchas gracias. Eh, Alexa, ¿quién era Pinky y Cerebro? Pinky y Cerebro son dos personajes de ficción de la serie de televisión Pinky y Cerebro. Son dos ratones de laboratorio alterados genéticamente que viven en los laboratorios ACNI. En cada episodio, Cerebro idea un plan para tratar de conquistar al mundo junto a Pinky. La serie fue producida por Steven Spielberg y Warner Bros. Muy bien, Alexa. Ya te puedes callar. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias por todo su apoyo. Estoy muy contento por todo lo que, lo que me apoyan, por todo lo que disfrutan del programa y porque salen transmisiones y entrevistas tan, tan buenas, tan patres, ¿no? Tendrán menos, menos vistas que muchos otros canales, pero la calidad de los invitados, la calidad de lo que se dice, se nota. Y eso es lo que me deja muy contento, que el programa tiene calidad. Gracias, chicos. Hasta mañana.